Muy buenas a todos, aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero7.0 Bienvenidos a Fortnite Aquí estamos con Naruto y el equipo 7 Te lo aseguro, sigue el camino de ninja con Naruto Y el resto del equipo 7 No te los pierdas Vale, ahí está Este me pasa lo mismo con el, que con el de Bleach Lo he visto, pero lo he visto muy poco a Naruto <ríe> algún jueguito y tal que he jugado a los ninjas estos pero bueno, ahí lo tenéis la tienda ¿vale? a Naruto a Kakashi, a Sasuke y a Sakura ¿vale? ahí tenéis lo de Naruto también así que estupendo vamos a ver actualización de la tienda es dentro de 12 horas a Diana, que también lo tengo No sé si este cuesta dinero o qué A mí me lo dieron, desde luego Uno me lo regalaron, el otro me lo dieron El estilo Vale, aquí tenéis a Aura, que este ya lo, lo dije que También lo regalaban el otro día Vale, Neblina, Sargento del Travel Verde, esto ya lo vimos Ayer Vale Vamos a ver, la taquilla Un estilo nuevo, sí, el de, el de la aves. Nada, pasando. Falta ahí estrellita y, y plumita, ¿vale? No sé este porque está encendido. Vale. Vamos a ver. Un momentín. A ver Entramos por aquí Estaciones de amistad Uf. Cuatro tengo, tío Mamma mía Amigos la Españita, ¿no? Bueno Vamos a este Julia Gamer 777 Amiga también de Españita y Sabri Bueno Ok Bienvenida Julia Te mire y te gano Te mire y te golpeo Este no sé qué es Este Nada Pasando Si quiere otra vez que me mande invitación otra vez Y el usuario este menos todavía Este mano Venga Vale, eso por ahí. A ver. Aquí está. Y ahí está. Invitación. Vale. Ya tendríamos que mirar las misiones y tal. Vamos a ver. Hola, hola. Bienvenido. Bienvenido, bienvenida. <ríe> ¿Eres un chico o una chica? Yo a mi que era una chica ¿Eh? Con ese skin ¿Qué pasó? Con... Ah, bueno, con, con esa voz ya, ya pareces más, más hombre <risa> <risa> Con esa voz ya sí eres más hombrecillo <risa> Te has quedado ahí atrasado en el 115, ¿no? No, juego tío, pena ya, ya, yo tampoco, si yo te he visto antes que estabas ahí liado con, un, con los tiros Pega más tiros, madre mía, no pegas tiros tú ¿Qué? Me he tenido que salir corriendo, tochetado. ¿Sí o okay. qué? Me han oh. hecho un, un 22-0, digo tú, ¿qué es? ¿Sí? Todos los tiros a la cabeza oh. La peña está muy muy chetada Pues nada ya se echamos un ratillo, ¿no? Me quedáis a no, los de temporada. Que son los que dan más, más experiencia. A ver, yo te voy diciendo misiones que tengo, ¿vale? Sí, tú dale ahí a lo que Utiliza vendaje de 5 de 10, me falta. Inflige daño a jugadores con una lapa. allá le pegué a, a uno, lo que pasa es que le hice muy poquillo daño. 16 nada más de daño. 16 de 100 le tengo que pegar con la lapa. Si ves una lapa, la coge y, y me la. Me la pasa, ¿vale? Que pueda yo pegar la vale. pazo. <ríe> si sí, le pego con una lapa de esa uno en la cara, <ríe> es como un deso, ¿no? De, de desatascador de esos, de los bates, ¿no? ¿O qué? Sí, una granada de esas, sí. Sí, pero que va puesta en un desatascador, ¿no? Presiona ventosa. Eso, eso es lo que me <ríe> refiero. El desatascador. Bueno, bueno. A ver, con la tormenta esta de arena, ¿no? Hola, muy buenas, Juan José. José Bienvenido Partillo, para allá Cuando tú quieras, vamos ¿no? Ya, ya, hombre Digo, cuando puedas, por eso digo <risa> Yo aviso Lana está muy loca, muy loca, muy loca. Ya <risa> ves tú, yo no me más que la coloco ya, pero muchas veces chocamos. ¿sabes? No era el único, ya imagino. Pero que no vamos, yo con ella me he ido muy bien. Muchas gracias, campeón. Está ya 900 suscriptores. Ya to. ¿Cómo sube eso, eh? 900 forajitos de leyenda ya, aquí, eh. Y a mí me que poner un tapón para que no repose. A ver, esto no se hace. Derriba un pino madredero mientras conduce a un vehículo. Lo he intentado ya con la furgoneta, con el camión, y no... No se rompe el, el pico el pino madriderero este. Registra un cofre de la OI de los siete, que sea, en teoría es fácil. Escóndete en un contenedor de pisos picados y el Daily Booger. Me falta el del Daily Booger. Venga, pues vamos por el Daily Booger. Esa facilita escondernos ahí en contenedor. ¿Tú las misiones esas no las tienes? ¿Las de la semana 10? Ah, seguramente. Yo tengo misiones desde la primera temporada esa. Eh, pero tú míralo, eh, las misiones de la semana de la semana 10. A ver, ¿dónde estoy? No, la de la semana 14, perdón. Es la última. La de la semana 14 que es la de la última. Pues hay una que pone pues, este un contenedor de pisos picados Y el Daily Bugger el del piso picado ya lo he hecho Me falta el del Daily Bugger Por eso digo que vamos para allá Vamos para allá ¿Vale? Y me falta pescar un montón, tío Los personajes ya los tengo todos los NPC ¿Tú los has conseguido todos? Mm, ni idea Coño, pues, pues míratelo en colecciones tela. <risa> si es que te tiras cinco días sin igual Fortnite Y ya te pierdes Más, más, mucho más <risa> Muy bien yo los tengo todos, los conseguí el otro día. Me faltaban tres y los conseguí. Ahora lo que me faltan son los peces, por eso te digo. Necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez peces, tío. que No he conseguido ni siquiera. De... Esa me gusta más, tú ves esa del monstruito ese, esa me gusta más. ese te doy ahí un apoyo, ahí con una volterita que... Venga, vamos. Ese también me gusta. A ver. El de buen tipo, era un buen tipo. <risa> Es una película, ¿no? La del Falguy, ese, ¿no? El ¿No, Fal sí. no la he visto. ¿eh? Yo tampoco la vi, tío. Al final. El Adrián sí la vio. Se la puse por ahí por el móvil y la vio. ¿Estaba entretenido o ¿eh? Sí. Sí, sí, si va de videojuego y eso, no sé. ¿Y tiene como poderes o algo de eso, no? Claro, claro, que es, es un avatar de esto, de, de un videojuego. Pues lo mejor me la pondré, tío. ¿Mm -hmm. No me llamaba mucho la atención cuando sale quienes fornita, ¿eh? Ya, ya, claro. Ahí fue cuando la promocionaron. Bueno, vamos a ver. Los auriculares como aprietan a la orejilla. Bueno, vamos. A ver. Me quitaron ya el castillo coral, tío, que me gustaba a mí con la playita. Pero bueno, han puesto esta zona ahora. Venga, tenemos señalado. Vamos para el Daily Booger. damos las gracias al conductor. Para que cuente. Dale para abajo a la cruceta. Si ¿Sí lo has dado antes No te he dicho hey. ahí Bueno Tampoco hace falta que marque mucho, ¿eh? Con uno ya sabemos Más que nada pasar de dónde caemos Petición de amistad ahora, tío A ver, ¿cómo he quitado yo esto? Bueno, nos vamos Una, dos y tres, ya Vamos en vuelo picado ¡Síganme los buenos! Me decía el Chapulín Colorado Qué buena serie, ¿eh? De las 80 todos los 90. la o sea, echaba en el procono, ¿no? La. El canal de la estrella esa, ¿no? Venga, Ni idea, ¿eh? Sí, el... el chapulín ese no lo has visto tú. Lo he visto Uah. poco ya de último. Ya, ya, pues y sí, bueno, no veas si se hizo famoso, tío, el chapulín colorado. sígame los buenos, chanfli! <risa> sí, sí, Chanfli, estaba yo todo el día diciéndolo de chanfli. Bueno, necesito un. Buzón de esos para esconderme, tío Tiene que estar por fuera de aquí de... El tema este Y a ver si cojo... Ostras, pues este no sabía yo que estaba aquí El Daily bug es que lo he... Lo he looteado yo poco, a ver Parece que no ha caído nadie, ¿eh? A ver Dios, Dios, que ya me he ido, tío la araña ¿Qué buzón tengo yo que romper? ¿Qué era, esconderme o qué, tío? Sí, esconderme, ya lo, tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Genial, he subido nivel y todo Lo ves es que con sube sube un montón de nivel Voy a ver la misión, siguiente Tenemos que ir a otro lado ahora, creo Aparte de los de la lapa y eso Y los del pino maderero, a ver Pero tiene que ser mientras conduce un vehículo Visto un cofre de la OI Decora mansión Con... Con de estos de flamenco, eso no sé cómo se hace. Sé que hay que colocar flamenco pero no sé cómo se hace. Vamos a ir para allá. A ver si cogemos algún. Bueno, ya podríamos coger. La... eh, eh, eh! ¿Qué? La mochila. Ahí no. Ahí no y mochilado. Píllate una. Voy. Ya la tengo. Vamos, aquí hay un barrilete. De ¿eh? igual, yo ya barrilete no, Si Lo que queremos un vehículo para irnos. Por eso te decía que cojas. Los de estos, tío la araña Que me voy Oro, todo depende. Yo me voy ya, eh. ¿Me viene, o qué? Voy, voy a ver si veo alguna de esas por aquí. Ahí búscate una mochilita, Compi. Aquí me quedó el harto del del árbol voy a ver si le pego un tiro alguno desde aquí con el rifle franco tirado. A ver, ahí veo alguno. Esto tiene zoom o algo, tío. Se mueve mucho. Este ya muerto. A ver, el otro. Oh, oh, ha muerto también. ¿Quién le habrá matado? ¿Esto tenía. beso o no, tío? <coughs> Zoom Ahí muerto un par de ellos. Venga, está al ya o qué? Sí, sí, voy para allá, voy para allá. ¿Tienes ya la araña? Sí. Pues venga, vamos a intentar irnos de aquí. Venga. Acaba, pero bueno, no pasa nada. Ahora se me reinicia. ¡Vámonos! volando ahí, ostras, ostras, que portaneta portaneta, que me he aquí <ríe> tengo que controlar más, el mal vámonos, chavales bueno, chavales, estás solo tú, pero bueno era un chavalito pero hay uno, ¿eh? ¿De ¿dónde? tengo rifle franco, ¿dónde? tú marca peligro, ahí, ahí tú eh. ya le veo, ya le veo uy, uy, uy, si se queda quieto hay dos, ¿eh? está mandando, está mandando. ¡Uy! Toma, le he dado 86. Es que voy en modo franco, ¿sabes? Va por arriba tuya. Cuidado, cuidado. Está por ahí debajo tuya. Cuidado, si se va a caer. Ya no veo. Ya está ¡Ey, me, eh, me están dándome! ¡Odio, ¡Oh, que me matan. Me mataron, me mataron. Me mataron, he caído. Hombre, he caído. he caído en combate. Aquí me he caído Detrás de... Uno ha muerto. Quedan 47 de vida. Si puede venir. Cuidete, cuidado, no mora. Cuidado que te han dado, que muera, que muere. Morimos. Morimos. No pasa nada, venga. Esta es la primera de calentamiento. Eh, la gata esta te ha matado, tío. Bueno, bueno. Margalita. Margalita. Está ganado una chica. Bueno, se supone que es una chica. Cago en la mano, nos ha quitado las de esas, tío. Es que nos hemos entretenido. Tenemos que haber seguido. No te puedes entretener. <ríe> aro, aro. Es que si no perdemos. Mira, mira, está. Está resucitando al compañero, tío. Al que tú has matado. Venga, vamos a eh. ver. Tuve que hacer la verificación esa de en dos pasos otra vez, tío. No sé por qué. ¿Por el quid ponite? Sí, para lo de la copa, como una copa. Estuve jugando a Adrián ahí con el. con el Ale. Bueno, yo para qué hago cosas, tío. A ver. Pues raro, ¿eh? Porque tú ya lo tenías. Sí, sí, ¿eh? Por eso pues, lo tuve que hacer otra vez. Fue por la copa de ayer, tío. Vamos a ver. Está el cofre y vamos aquí. Ahí. No me había marcado antes. Una, dos, tres. Ya. A ver si nos da tiempo a pescar un poquillo también, tío. Lo bueno de Fortnite también es que hay un montón de mundos creativos de esos, tío. ¿Sabes? Sí, he visto que hay un montón de cosas. ¿eh? Ya, yeah, han sacado ahora también de las mujeres y tal, en fin. Me gustan son los de zombies, los de la horda y eso, ya sabes. ¿eh? Y los de supervivencia. Hostia, tenemos eso, colombo. Eh, eso lo a mí. Tenemos Colombo, No sé si sí, le, tengo sí, sí, sí. le tengo que dar una de esas, tío. Una... ¿Qué tenía yo que hacer aquí? Ya se me ha olvidado. ¿Veis tres cofres o algo que tiene. Odio, que me voy. Aquí, aquí. La flamenquita, vale, lo he encontrado. La flamenquita. Venga, uno. Un flamenquito tengo Un contrato también por aquí Venga O lo que sea Bueno, este Yo toco aquí otro flamenco, a ver Vea, eh, <risa> ah, si tienes que... la, si la misión Pasa que no sé si me lo quitará o no No tengo ni idea Ahí me tiene fe... otro, al lado de la furgoneta esa Voy Tío, quiero irme un poquillo Vale, vale, los veo Hay uno por aquí también Cuidado a los jugadores Vale. Vamos a comer eso ahora cuando puedas? Quedan tres, tío. Tres me quedan. Cuidado. Espero que no nos maten. No, ahora, ahora mismo los lo flamencos, lo que quiero Aquí tengo otro. Ahí está un poco desperdigado, ¿eh? También te lo digo. Aquí tengo poti. Venga, espera estuvo. Elimina el Lund Marte el está allí, arriba, saliendo. allí arriba tenés otro. Voy, voy. Gracias. Es el, el primero que había cogido. A ver, ¿dónde? Allí, arriba tengo que ir. Sí, ¿y al principio? Ya, ya. Jopeta. Y voy con una pistola y dos escopetas. ya me ha arrimado y todo. Te pillé, tío eliminado. Misión completada. ya y Aquí la ha matado, tío. ahora más yo Me queda uno, ¿eh? Tengo que encontrar por ahí... Otro sitio más, ¿eh? Tronco El colombo está por ahí Acá que al mismo el colombo no lo quiero Puede ser que está llevado allá abajo veo dos, tío No sé Voy a ver Voy a ver Sí Lo encontré No, la fogata no Aquí Buena Lo tengo, ¿eh? 25.000 puntazos ahí El tirón, el colombo No me acuerdo si tenía que Alimentarlo, ¿qué? Ya, mira Misiones esta, porque tenía que poner una misión del Colombo. A ver lo del pino, ¿cómo lo podríamos hacer? Que Registrar un cofre de la OI también. Tenemos que ir a lo de la OI. A ver dónde está lo de la OI. Vamos a tirarle Héctor Combo ese. Construye estructura en cruce. Cremoso. Bueno, podríamos ir. Ahí el cruce. Construye estructura. Es lo que tengo ahora mismo. El son poquitos puntos, pero bueno. Es una diaria. Está cerquita, pues podemos hacerlo. No, que le tenía que dar una valla al Colombo, pero. A ver, la pesca tengo aquí cañita. Alcine cine pesca, chavales. ¡Ostras! Que tengo caña y.. Y al marpón. Esto viene fenómeno. Y el tiburón que está ahí, que matar al tiburón? Si no me voy con él, eh. Que tengo el pon Oh, no, yo no, yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Más que yo aquí con mi de este me lo consigo todo. A ver, el pescado me lo como. yo Pudor, dámelo Esto me da igual, ¿no? El pez picante, bueno, también ¿eh? El pez picante mola, tío Toma ¿Quieres, poti? ti uh. Chiquitilla Tú puedes peces, si quieres, cómetelo no, Sí, sí lo que pille cuesta una caña o algo, tío Haz lo que yo Mira, Este es bueno también ¿Este cuál era? El pez sorbete Mira, ahí tiene un pez sorbete Oscar okay. Cuidado, cuidado, no me asusta No me asusta que me creo que vienen enemigos y yo que se ha metido en el agua, el colombo, ¿eh? acuático también Sí, está aquí Qué gracioso Chavales, que tenemos el colombo acuático Vamos por ahí. No hombre, yo iba a seguir con la pesca si no, le mataba, intentaba matarlo Atacarle o algo Venga, seguimos con la pesca Toma, pesca peceito completado Tenemos el tiburón, el tiburón ¿Dónde está? Me voy a pescar, que me quedan dos tiros Es de los malos no, de los malillos, pero bueno Lo tengo, no Ya se me ha ido Ah, era con la caña Que se me ha olvidado Era con la caña Y yo pegándole tiro No me hace largo de oro Alexia. Sí ¿Cómo lo pescaba tío Se me ha olvidado ya No lo mate, no lo mate, que viene, que viene, viene! ¡Ay, ¡Ah, que me muerde! Se lo tenga <risa> que tirar, creo, en la boca, ¿no? Ya, no, ya, pero estoy intentando pensar de malo ¡Toma, lo tengo! ¡Lo tengo! Ahí te quedas, compañero Voy para el punto rosa Con esta la barca bueno. <ríe> yo, yo voy haciendo aquí, tío Con el tiburón Cuando <ríe> que mátalo, Cuando que mátalo. Esto es súper divertido La otra vez lo hice, tío Un story de esto Esto es súper divertido Y con el tiburón <ríe> Mira, y me lleva por el río y todo Venga, que quedan 176 metros Para el cruce No, yo te lo dejo para ti Para que lo mates tú Ahí lo tienes mira mira me lo llevo tío que me lo llevo para ahí ¡Déalo! a ver si ataca a los enemigos a ver si llega Ay, ahí se ha quedado ahí se ha quedado ahí va y mira como ataca diálogo diálogo a ver si ataca a alguno que va para allá diálogo no la mate no la mate oscar que está gracioso tío no la mate no la mate es que viene gente bueno no no, no, no! ¡Tú déalo! ¡Déalo! tú ataca a los otros! pero al tiburón no al tiburón no que va para allá que va para allá por allá y lo más lo malo que te solo te odio que me mata Solo lo tengo escopeta, tío. Dios, como me atraviesa, macho. Menos mal que tengo por aquí un. Esto. Un trocillo pisa. Ya el pisado? Dios, me mata. Venga, bueno. Venga, déjame comerme un trocito. Vamos Ah, mira, construye estructura. Eso es lo que tenemos que hacer. Construye estructura. Acá. Okay. Voy, voy, que tengo que ir más. Vienen Me van a matar No tengo materiales <ríe> Toma, ha tirado tirar todo limpio Que vienen, que vienen Lo han matado Que me voy también <ríe> Ya, ya ¡Hostia! ¡El coche! ¡El la destruye! ¡Construye, construye, destruye! No, si, yo estoy aquí en la rampa, vale. estaba peleando con Nacho. Vale, vale. Es que no tenía ni, ni arma de. De lejos. No tenía fusil. Ahí lo tienes. Ya, ya. va ti. Bien dado, ¿eh? Me claro, ¿eh? bueno, que nos quedan las estructuras, tío. Mira, sí, no, lo tenemos. ¿No okay. o no, qué? Okay. Tengo que ¿Qué era un picante? <ríe> ¿Están por ahí? Sí, lo tengo por aquí, ¿eh? Viene por mí. Oye, que le pego un lapaso. ¡Toma, compadre! ¡Le vas, tú! Bueno, bueno, me van a matar, pero bueno. Ay mira, lo estoy viendo, chavales! ¡Lo voy! ¡Me escondo! ¡No me voy! ¡Dios, han muerto, han muerto! ¡Vienen a por mí, Oscar! ¡Aquí los espero. Aquí lo espero ¡Ascopetazo! a ¿eh? dormir! No me ve, no sé a ver dónde estoy me están buscando, pero no me voy, a pegar aquí, me voy a pegar aquí O desde aquí A ver, estoy bueno, que no tengo pena, vida, a ver. ¿eh? Nah, no. pueden intentar escaparme. Están intentando ir por mí. ¿Tú los veas ellos? No, no, me ve a mí, no. No, te veo a ti, te veo a ti. Ya, ya, yo estoy esperándolo aquí. O aparece por la puerta, del reviento. <risa> tengo 17 cartuchos nada más. Y 14. Ah, no lo oigo. Estarán buscándome, están parados? ¿O se han ido? Uy, están ¿Qué? por arriba, lo menos, averigua. Eh, estoy sintiéndolo, estoy sintiéndolo, estoy sintiéndolo. puedes intentar escaparme. Pues son dos. Allí tengo las furgonetas. Si me voy por ahí, están buscando. Me tienen ahí construcción y todo. Es que no tengo ni materiales, tío. Y está por aquí ya, eh. Yo creo que está arriba, tío. Puede venir por arriba y todo, a ver. Cuidado, cuidado, que me puede venir por arriba. Y ya, ¿sabes? Sí, Me van a matar, pero bueno. Corre, pídenme. Por tu pared! Ah, por favor, mira cómo he llegado. <ríe> Yo lo he intentado. Está bien, está bien. lo vale, menos la misión la he hecho. He hecho tres misiones. Yo voy a ir a por las misiones, ¿vale? Venga, va. Seguimos. Ah, por aquí ha sido, ahí ha sido donde estaba yo A ah, el es que es muy bueno. muy bueno El MK Tiene la mirilla, tío y, eh, Yo creo que es el mejor ahora mismo, ¿eh? Sí A mí me gusta mucho Porque es que tiene mucha precisión Y yo con mi Eduardo tengo poca precisión, tío La peña tiene mucha precisión Y mi yo es que tiene ruseo de ese, tío Tiene rush El rush Sí, se está jugando también la penita. Eso, un el sí. se ese te tiene que gustar a ti, tío. Sí, sí, lo pa, que pasa es que para la Play no me, no me mola mucho. Tío. Ya, ya, no claro. Es desactualizado, Eso tío. es para pa PC. Ahora claro, le pasa igual que con el 7 Days, tío. No, no lo actualizan, pues... Es una pena. Están con el alfa 20 del 7 Days Today. Bueno, ¿dónde vamos? Ese ¿Qué? estuve yo a punto de comprármelo Pero al final pues, est est Estuvo comentarios... en oferta Estuvo en oferta, no Para la Play es que no mola Para PS4 Para ps pa, no me lo pillé, Para Para los PC, comentarios sí. y las críticas esas Registra un cofre de la OI No sé dónde hay de esto de la OI, tío No me acuerdo Creo que había por aquí Por el aserradero Puede ser Por la caverna. Por la caverna, creo que puede dar alguna Vámonos adiós. Ya no le he dado la gracia se me ha un cofre de la OI, que son 25.000 puntos, tío, de experiencia A ver si los vemos, hasta ladradora esa, o yo que sé A ver si veo algo de la OI La partida anterior ha estado graciosa, con el tiburoncillo y todo A ver, aquí suele haber cosas de la OI, ¿no? Esta, aquí la entradita esta, vamos a ver o allí en la nieve esa creo. Yo qué sé, tío, no, ahí, ahí, hay una buena, ahí ¿no? Sí, ya, se está en la entrada de la caverna Vamos a entrar por aquí A ver qué tal Voy a coger aquí arriba el techo Esto es de la hoy también ¿eh? Eh, Ah, por eso yo necesito un cofre, un cofre de la hoy pues espérate, si Un poquito de piedra por aquí No me coge sin materiales como antes Mira que oigo por ahí Recuerda un fusil asalto, una escopeta Un fusil de tirador Y un fusil Ah, no, lo han robado, lo han robado rápido El cofre, ¿no? no pasa sí nada. No pasa nada Hay más por ahí dentro, ¿eh? Eh, viene alguien, ¿eh? Cuidado, tú, vale, vale Aquí suele haber un cofre Si no lo sabes Suele, o solía <risa> Ya no Bien, bien, bien, eso cuenta O oh, el, el... El trailer donde va ahí. ¡Me dispara! ¡Mi cachis. A un tiro lo dejado, ¿eh? Sí. ¡Bombardeo! ¿Cómo? está dado? Ya, ya, ya he caído. ¿La escopeta muras Sí, pero solo tenía el subfusil yo y no le he dado la pena. <coughs> Venga, un tiro y a dormir, tío. Hay, vale. que, destruir, hay que destruir estructuras de oponentes también. Vamos a ver otro sitio de la ahí a ver si podemos registrar un cofre. Es que esta caverna es más, más grande y más valiosa, no sé yo. No me acuerdo si cerca Ay, del débil hay algo. Ah, si no, busco otra misión o lo que sea. Si sí, misiones tengo ahí un montón. Podríamos dedicarnos a la pesca. Nos vamos al pueblo pesquero y, y sigo pescando. Que por, por cierto, no he mirado a ver cuántos de esos tenía. ¿Cuánto? Vale. Vamos a ver. No sé yo si por aquí había Eh, perdón, eh, ah, es que tengo saberlo seguro que yo, yo ni no me acuerdo dónde está no sé que están por las taladradoras Sin daño por antes mientras está dentro de un vehículo Instruye estructura en Daily Pues venga vamos para allá para el Daily eh, Ese está divertido esa zona ahí con las telarañas y todo Es lo más Actual de aquí de. De este juego, tío, del spider -Man. Yo creo que es lo más guapo de esta temporada. El spider -Man. Hasta la araña. Estamos bien. Venga, ya estoy aquí Busca un arma Lo primero Las mochilillas también Para hacer la araña Y... Y era? ¿Destruir estructura? ¿Aquí? Creo que sí, ¿eh? Voy a mirar A ver lo que me dice O es a construir, O es tienda de campaña tengo mmm, aquí botiquina los digo vendaje ahí y voy a saltar eh, ¿Cómo se suelta aquí no me tengo que equipar ahí y ahora guardo el ahí he guardado granadas y ahora coger la mochila Ahí, a montar tu tienda y ponerte en marcha Esto está guapo también, en modo supervivencia Esto de, de las tiendas supongo Eh, tengo una mochila, mira qué guay, tío Y botiquín Dame, dame, ahí Pues ya la tengo Me hace falta algún arma o algo Que apenas tengo Más que una pistolilla ah, Aquí había una escopeta porque... He encontrado una automática A ver, qué suerte, tío, la de esta, claro, la pistola Venga y intenta ir para abajo o algo Oye, pues me ha venido bien el tejadillo este, ¿eh? me ha dado de todo, tío Una escopeta, un botiquín, la telaraña Destruye estructura, la ves, venga, destruye ahí Y, y a punta pala Me ha echado una telaraña A mí Jeje, <ríe> ¿cómo mola la telaraña? Es lo que te digo, esto es lo más divertido, tío La escopetilla No, pues, venga Estoy por aquí arriba tuya. Rompe por ahí. Estructura. Venga, vamos a 7 de 20. Que son 25.000 puntazos, tío. El eh, ala. Suelo, lo que sea. ¿Qué hay aquí contigo? Eh, cofre. Cofrecillo. También hay que gastar barras Todas las barras de oro que tenga Tengo 234 ¿Tú cuántas tienes? Eh, barras de oro ¿Sí? 2700 Por ahí Pues gástala, las la de esas Toma Tira te... es una escopeta así ah, No te preocupes Tú destruye, destruye Tú la ley Escucha la televisión esta antigua Tío Pauga. Un Super Nintendo vamos apunta ahí Tiro eso. Guay, se sí, mola Pistola automática no, no me hace mucha gracia, pero bueno Pero está bien, eh, la pistola automática va muy bien también ¿Qué hallabas tú de escopeta? O la normal, la, la de corredera y ariete Corredera y ariete Ah, toma, llévate esa. Va y te la azul. mete Thank you Esa te la puedes guardar la pizza Había también una misión de pizza Yo ya la hice Bueno Sigue, eh, tienda, tienda o NPC Para comprarle y eso, tío Viene la tormenta Y oigo por aquí un cofrecillo Que no sé por dónde estará Mira, sigue destruyendo, que quedan Pocas estructuras, tío Quedan poquitas Me ha quedado una Venga, listo Averiguado, ¿vale? Hostia, recupera salud y escudo gracias a la barrila de sorbete Ese también me, me viene bien? Me... que hemos tirado ahora mismo Sí, sí, 30 de 200 <risa> Tenemos un airdrop, parece que está un poquillo lejos Me falta recoger un fusil de asalto, una escopeta, un fusil de tirador y un fusil Una de, la, de las cuatro me hace falta, recoger Un fusil de asalto, he cogido aquí uno Pero no ha contado Será el fusil de tirador lo más seguro. Fríe daño enemigo. Mientras está dentro de un vehículo. Destruye objetos dentro de un vehículo. Aterriza los molinos. Que ahora mismo no podemos hacerlo. Utilizar vendajes. ¿no ves? Para eso había cogido yo, yo, yo los vendajes, tío. No me tenías que haber curado. Lo mismo me, me tiro para pa que me quite vida. A ver. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ya, ya, tira, ya. Sí, ya. Sí, sí, sí. Eso voy a hacer. Ay, no me ha quitado vida. No me ha quitado. Quiero que me quite vida A ver No me quita Es lo malo A ver Hay tiro ya por ahí Hay pelilla. Hay salseo Este que por aquí detrás de De las montañas Ojo, como calo esto ¿Me están disparando? Sí, me están disparando por arriba Ahí, ahí lo tenéis Es que Tío, que voy con la escopeta nada más, eh Tronco no puedo yo, ¿eh? Bueno, si ¿sí me quita vida así si me quita vida el iluso este Ahí está, ¿eh? Bien, se ha caído <ríe> Qué bueno ahora, tío Qué bueno ahora Ahora me engancho a su plataforma esta Sube, Spiderman Échale, <ríe> Spiderman tío <ríe> Qué bueno soy <ríe> Ahí, ahí, quitarme vida, quitarme vida Otra, otra, otra Que me... Todo, no Todo, no, todo, no <ríe> Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que muero ¿A 12 me han dejado? Os quita... Pero he provocado, ¿eh? Para pa utilizarme a los vendajes. Me van a quedar dos, tío. No están de vendajes por ahí, ¿no? Me quedan dos... Hostia, que tengo un armarpón. Ah, no, su fusil, hijo. Necesito vendajillos, tío. ¿Cuál es la escopeta pesada? ¡Odio a la tormenta! ¡Corre! ¡Oca! ¡Corre! ¡Corre con el Spiderman! ¿Con las de o no, tío? Que va, es muerto, aquí. ¡Venga ya! Pero escúrrete, tío Bien, me he enganchado un árbol He salido de la tormenta Pero estoy otra vez ¡Corre Spiderman! más. Y me van a disparar hey, Si me pongo a salvo Hostia, que tengo otro bidón de eso. Que tengo otro bidón No, que es una tienda, me caché Bueno no, venda. Ya, Ya, venda No, llevo un botiquín Pero para la misión, para la misión Ya, ya, pero no tengo venda Ahí, a la izquierda, a la izquierda ¿Dónde, dónde? Ahí Ostras, en el cofre, tío Que la... Ahí, gracias, tío, no la veía Estaba ahí oculto Vamos a pillar a la tormenta Venga, que me cuenta ya la misión Toma ahí 25.000 puntos de experiencia Os quitáis por toda la cara Y ahora me curo con el botiquín Compadre Uf, qué estrés, tío No he podido Con la tío Si no moría yo también Venga, me voy ya Voy el coche este y me voy Vámonos Yo con aquí con la tienda Hostia, que coño el fusil de asalto Vámonos por aquí por el puente Aquí ya, por aquí ahí. Mira, mira, mira, rozando la tormenta Ya la ranita Mira, para La ranita del Harry Potter Ahora con esta, oh Dios, he visto ahí el He visto ahí por ahí uno Pero en paso de La tormenta, voy a coger el huracán Ayuda, cam... Tuyo objeto desde un vehículo. Toma, voy a por Con tu ayuda. Toma ahí. He llevado. Me ha llevado todas las señales para adelante. Toma. Ya no me hago aquí un trompete. Toma ahí. Un derrapé. Otra. Cuidado, me tengo por ahí un espíde más. Toma. me llevo todas las vallas. Toma, toma, toma. No, no, no, por aquí no Cuidado, que tengo por aquí uno Cuidado, cuidado Pasando de Me oculto por la hierba A ver, a ver Me dispara <ríe> Qué listo, eh Qué listo, eh yo soy en The Fast, The Furious Rápido y furioso Mira, animal salvaje, cazado Che, que soy máquina Se si es que yo cuando me pongo Venga, vámonos, chavales de daño a mis enemigos Mientras está dentro de un vehículo Venga, lo conseguí Combustible bajo Esto es lo malo ¡Oh, tío, ¿Eso qué? ¿Eso qué, tío? Ha salido una costa azul ¿Eso qué? qué, tío? Eso que ha sido, ¿no lo has visto, tío? Tío, Es que lo que había ahí andaba volando No, sí no. Eh, Y algo que me ha marcado No sé A ver, la vallita, vallita, vallita Vallita Ahí, venga me quedan cuatro Cuatro Que tengo apenas combustible me Queda uno ¡No! ¡Lo he hecho, lo he hecho! 750 de experiencia Fenómeno. Ahora vamos para la montaña después para de la tirolina La tirolina también es muy divertida ¿Qué te parece? Si no estuviera la tormenta iría por ti Mira Justo aquí sí También me puedo quedar debajo Si no me ven Aquí De pasajero no te ven <risas> El pasajeros no te ven, no te detesta. Tengo alguien por ahí, Peñita Estarán por ahí ¿No? Oh, y el... A ver, ahí se están peleando Que viene el destero, que yo decía, tío, que viene la tormenta, me va a pillar Estoy sin gasolina, a ver si me lleva ¿Qué te parece? A volar, a volar un poco Claro que me lleve, pero dentro del vehículo y todo Ay, se está yendo, se está yendo para el lado Que no voy a poder ir a por ahí A por el... Sin este. Pero bueno así si viene, viene por mí, ¿eh? Viene directo por mí, ¿eh? No sé, está un poquito para atrás Le falta todavía y todavía no estoy ahí A salvo Pero bueno La zona de ahí de pisos picados Es ¿eh? la zona A salvo Mira, se mueve, tío, la furgoneta Pues el, el huracán no viene, tío Me creía yo que venía hay peña por allí y todo, por ahí por el norte o algo. Estoy oyendo un lobo. Tomar la tirolina, me quería coger la tirolina, pero no me va a venir bien. ¡Oigo paso! Oigo paso. Oigo paso. Repárate la escopeta. Copita mejor. Escopita mejor. Claro, la madre con la escopeta y da para cambiar su fusil, de ser. Si está aquí. muy sensa. Ya, ya, verdad que están por aquí. Están por aquí, están por aquí. Alguno se monta contigo y se pida. Si no tiene gasolina No sé dónde va a ir <risa> Se va a montar y se va a intentar ir Sí, sí Eso me lo hizo uno Estaba taicuado con el coche Y se montó en mi coche El enemigo ¿Y dónde va este? Ahí campeando Campeando soy máquina Nomás que hay un taco de escondite Aquí en el forno Así es como más lejos ya acá Escondiéndote Así tiene más posibilidades de sobrevivir ¿eh? al Battle Royale. No sé es lo que hace la gente, se va rodeando la tormenta hasta la final. Y yo, pues el Seven Days Today es un juegazo, ¿sabes? Aunque no se actualice, pero es que tenía yo muchas ganas de igual. Si a mí eso me gustan, tío. Si Ese, yo no es que, es, la que es el mejor, es que es el mejor, Oscar. Es que es el mejor. No es que puedes construir las hordas la, la de zombies. Bueno, y luego tiene un montón de mods. En PC tiene un montón de mods. Y está muy bien. Ahí va un Spiderman Yo también puedo salir volando con mi. Pero mi tú preche. estuviste jugando en la Play, ¿no? Sí, yo lo tengo en PS4. lo te vi ahí en el YouTube. Sí, yo lo tengo en PS4. E hice varias temporadas. Pero se peita mucho, no, no, sí. ¿Se peta de qué? ¿El juego? De lag. Ah, sí. De que sí. no puedes jugar bien. Sí, bastante. La minimoto, si te... sí, tiene, tiene un montón de, de lag. Se sí, hubiera tela. Pero vamos, como me gustaba tanto el juego, es que me, me lo compré, ¿sabes? A mí el tema ese de crafteo y luchar por ahí, todo eso me gusta muy mucho. Sí, sí es, supervivencia. es supervivencia total, era un survival crafting. Hostia, que me ha pillado la tormenta. Madre que me parió. Vamos. Aquí hay uno, ¿sabes? Ay, me he caído, tío. Me he caído, me he caído. Recuerdo conducir. Eh, mira, cómo van cayendo. Así coge el airdrop. drop Vamos. Ya, ya, claro. Eso no son de madera. Y. <risa> sí, ahí metido. Se ha escuchado? sí, sí está ahí metido, yo creo. ¡Ay! ¡Qué timo loco! <risa>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 no tiene campaña. Muchas <risa> gracias, <Piederman>, el tío, curándose. <risa> Para la siguiente dosis. Ya, ya, ¡Oh! ya, ya voy a morir. ¡Ay, que no puedo! ¡Ay! Oh, <risa> Un tiro, bueno, tío. El único hueco que había, ¿eh? Sí, sí, tío. Hostia, qué épico, macho. Ahora claro, tenía el fusil de asalto de este MK y me ha detectado, pero me lo pasa muy bien, eh, ahí con él. El... Iba a coger el hidro, yo me intención a coger el hidro. Mira, va, va por mi luz. Va por los de Spiderman, va. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, mira, mira. ¿Lo ves? Ha ido solo a por los de estos de Spiderman, que no lo tenía. El pavo, le ha venido bien. Y ahora el light drop, que era mi intención cogerlo también, tío. Pero bueno, me lo pasamos divertido, tío. Con el tiburón. El bocado que yo me ha pegado el tiburón. Un poco más yo... hay que poner otro punto al mapa. Pero, bueno, pero es que me ha mandado para la tormenta, se la mamó el tiburón. <risa> de me ha mandado. Maldito. Yo cuando te he visto ir volando te digo, tírate, tírate al agua, en el aire. <risa> que va, vale, yo le he seguido el huevo. Eh, pues estupendo. Ah, sí, sí, estas partidas son divertidas y te lo pasas bien. Solo camperillo. Ahora, ahora, allí, oculto en el, los matorrales. es ¿eh? otro buen campeo. Ahí buscando sus presas. Sí, sí, estos son buenos, estos son buenos. Bueno, pero lo... ¡Ah, mira, toma, ah, el no! mira, mi colega, mi colega. Lo has detectado. Mira cómo corre, mira cómo corre. Hostia, qué divertido, tío Cómo han salido huyendo del tiburón ¿Has visto eso? Son unos cagados, tío Ven un tiburón y se caga Ahora la ha destruido todo el escondite Hostia, qué gracioso ha estado el final de esta partida Ahora esconderse detrás de un árbol Sí, yo no sé ya, no se sé va a esconder el tiburón Pero no has visto el otro, el que yo me he llevado, tío donde sí, sí. ha ido, sí, donde me lo he dejado Allí en el pueblo yo no y sé plan... Se estaba rompiendo el edificio ¿Lo mataste tú al final o qué el tiburón? Que va, que va, se fue su camino Yo lo dejé, sigue uh. <ríe> sí, su camino Madre mía, chaval bueno a ver dónde vamos A ver, si seguimos aquí A ver, ¿De arriba un pino maderero Mientras conduce un vehículo, tío ahí todavía el cofre este de los siete? El cofre de la es, ¿no? Sí por aquí había uno, creo, yo que sé, y, tío y, pues, Sí, ahí te había marcado yo antes, pero no me acuerdo pero, dónde era pues, vamos Bueno, no, echar un vistazo por ahí Sí Es que son que las que más, la... más, más puntos de experiencia me dan Ya estoy en nivel 132 Ya derriba un pino y registra el cofre de los o, o de los siete Hostia, eso es de Naruto, ¿eh? ¿Dónde está el Naruto, tío? A propósito ah, eso no es el pergamino, entonces, ¿no? ¿O sí? No, pero pero otro. Mira, aquí están los de la I. Ya los he detectado. Va, voy para allá. Ahí está el peligro y, y toda la pesca. Necesito el cofre, ya lo he visto el cofre. Ten cuidado, ¿eh? Que son muy chungos. Cuella arma antes de enfrentarte a ellos. Ahí hay otro cofre. Ahí abajo hay otro cofre. Registra el cofre. Tengo cofre. El material me da igual, tío. ¡Corre! Eso no me ha dado una escopeta. Dios, cuidado que están por ahí. Que me ven, eh. Hostia, que tengo rifle franco. Voy a pegar uno, un riflazo. Uy, se ha agachado en el último momento. Pero no le doy. A por este. Toma. Voy a decirle un arma. Ya, ya. Ver. Yo estoy ya en batalla. Salseo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay! Estoy oculto detrás del cofre. Ay, ay. qué me están dando. Esto es muy chubo. Tía, me destruyó el aparatito! Pero, Pero verdad no hay ni un arma, tío, tío que me mata Oscar ¡Que <ríe> ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¡Maldito! <ríe> Te lo he dicho que era muy chungo Estoy yendo, estoy yendo para allá Ya, ya, tío, que estoy sobreviviendo Miren, <ríe> Que viene, que viene, que viene, que tío ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me ha dado la... el palito, ya? ¡Toma, lo dios, tí, tío! 6 de vida, Oscar, 6 de vida, tío Bendita, bendita Oh, la que me he librado, tío A seis de vida Y antes a uno tío Wow, oh, qué buena partida, tío Una rana Y yo toda la venda Madre mía Mira más que tengo poti No, no, tengo, tengo Tres, tengo de los grandes Igual que yo Y trae una chica me lo estoy tomando ya, ¿vale? ¿Quieres algún arma? Tengo escopeta, no, eh, su y rifle subfusil. franco Ay, a ver si pillamos una, una cañita de pescar, tío Vale, y ahí hay pesca A ver, aquí tenemos plataforma también Podemos, no sé esta. Ya va ¿Dónde? Todo, ¿no? Eh, ¿Dónde está? ¿Una caña? No, la po una poción esa. Sí, bueno, yo quería caña Dale a las palmeras, a si te dan coco no te sueltan coco Venga, si es que yo, yo también lo que me interesa es la pesca, pero bueno Eh, la plataforma, vamos a la plataforma Eh, hay peñita por ahí ¿eh? Cuidado si vamos A ver si un puerto, además, de Deberíamos ir para allá el, el sitio bueno es por ahí Cuidado que hay peña por ahí, eh Puede estar por ahí Y nos pueden dar un poquito más de materiales un Poco, pero bueno Vale, y ahí la plataforma, perfecto hay un arma, ¿no? Arma verde es lo esta? he tirado yo ahí. Vale, vale Y allí, otra ¿que ¿no han detectado o qué? No, lo, ¿Le ha echado a tu beso? Aquí cosa. una plataforma de esa un refuerzo de revestimiento Recargando escanes Dale, dale segundos, ¿no? Esa es misión, ¿no? Sí, 50 segundos hay que aguantar, creo Ya, eh, ah, dale, ¿eso es lo de la atradadora o qué? Yo ya sí. la hice si mata la rana o qué? Bien, animal salvaje cazado. Viene para la carne. O no. Y oculto. 20 segundos. el refuerzo ese que viene muy bien para hacer un DS, ¿eh? Te lo digo. Se puede ser nuestra gran baza en esta partida, eh, de aguantar. A ver, tenemos que ir más o menos para centro. Vale, me queda arriba un pino maderero, tío, mientras cuando en el elevando, vehículo? ¿no? ¿Por ahí? no, es la máquina esta. Ah. Es la taladradora, creo. Otra vez, eh, vámonos de aquí, esto no vale para. nada. hombre, ¿la ha hecho o no lo hace? O Se ha puesto a cero y ahora ha empezado a trabajar idea, tío Allí has detectado uno Eso para detectar la peña Allí, mira Por allí había Uno malo Sí, sí, recargando el escáner Pone Bueno, pues déjalo Es que tendrás que ir a otro lado Vámonos Venga, a la plataforma Y donde yo he marcado Va allí para 700 metros Venga y Cuidado que hay peñito por aquí ¿eh? Tengo poca munición Vale, el NPC este si te vende algo. Tienes que gastar las barras, tío, de oro. Esa es otra misión. En la máquina y todo. Todas las máquinas que veas. Sobre todo son de armas. Y si tienes algún arma el de este, mejor. El NPC. Igual, no pero tiene bueno. Buena, pero. Ya, pero ya, ya. O sea, es por. Por mirarlo. Eh, ¿quién está disparando? No recuerdo, ¿Quién está disparando? ¿Dónde está? márcame el específico. No lo veo. Vale, lo veo. Conejillo, eh. Va, está estoy levantando. Viene. Qué malo eh? soy. Yo. Yo esto es lo que estoy haciendo. Quita aquí un castillo. ¿Qué estoy haciendo? <risa> ¿Tú cómo vas? Aire. Bien, bien Lo vale. he notado aquí Sí Oye, ahí que le da Que le dan le dan? dan por aquí enfrente, tío? ¿Qué? Cúrate aquí, cúrate aquí En el, el bitón este Se te escudo aquí todo Digo chungo, guillo de munición, ¿eh? Odio Me escudo el que no era Me recargue ¿Qué necesita? ¿De fusil? No Toma, Valillas, chica Valillas, chica, esa, esa, esa, es lo bueno La otra me la llevo también, pero Yo aquí hicimos muy malo, eh, las construcciones, aquí Cuidado, eh, algo Está por aquí, eh Cuidado, eh, quita. Lo tengo aquí lo si sí que no tengo ni para construir, he gastado todo. Que va, lo tengo yo, me van a matar a mí. Me van a matar a mí. ¿Vamos a esto va. Aquí de escondo. Yo me he aquí, ¿eh? Si no me matan a mí. Hay que protegerte a el de ese, es que tendríamos que huir. Nuevo círculo. <coughs> Tenemos que ir al cañón condominio. Acá, hay que huir. ¿Te matado? Sí, están aquí los dos escondidos. ¡Ratones! A ver si no me detectan, pues seguro que me van a esperar. Pero aquí me quedo. Están por aquí, ¿eh? Y van a matar, tío, ese de ahí arriba ¿Al NPC o qué? Sí Me estaban disparando a mí Le han dado al NPC Ah, tío, y se ha puesto ya Claro, se ha puesto ya a disparar, claro, se ya a disparar. Un coche también Viene un coche por el otro lado coche viene Se lo robo pasa que estos dos van cogidos de la mano Ya, ya si, si, si, si, algún... si no me detectan Aquí tengo muy cerca, ¿eh? Tengo muy cerca. Un sitio que me pueden entrar por aquí, por donde está la. la farola esta. Hombre, y para los muros, si me lo rompe, claro. Si no, para evitar creo, son tuyos, a lo mejor no. ¿Eh? Sí, Si sí, lo, he lo he hecho yo, el de este. <ríe> Ahora he visto tiros, tío Me estaban disparando por todos lados Digo, yo construyo aquí ya Si, sí, no Ocho cartuchos tengo El... Esa... Están ahí Yo lo veo que se me ha perdido. Estoy escuchando ahí toda la batalla Por salseo <risa> Hola, Francisco para Bienvenido No se te olvide de dejar like Suscribirte si no lo estás Muchas gracias, campeón Thank you Void Anse está observando mi partida <risa> Está diciendo, mírese cómo campea Están ahí, están recargando y todo, la escopeta Dios, Dios, que vienen a por mí que vienen Ahí me está viendo ya, eh Ya, ya, si no me ve Si no, pírate, que viene la tormenta ya Sí. Pero es que están aquí Si tienen que ir, son allá, los tengo arriba, tío ¿Me he quitado qué? Que me pilla ya la tormenta Están ahí tío. Por lo menos uno tengo ahí Me voy Ya, he y Mierda la tormenta Me pilló Bueno, tengo de esto Bueno, ahora pongo ahí ¡Qué malo soy! ¿Qué tiene la...? era tío. A ver, aquí abajo. Un pollo. Buah, la tormenta me mata. En el contrato también va a morir. Mira aquí una barquita barco. Tengo ahí la tormenta, pero. A ver si llego, ¿sabes? Creo que me puedo salvar. Lo siento por tu tarjetilla, compi. Mira, no, el no. Spiderman. Mira, el Spiderman. Mira, el Spiderman. Mira, el Spiderman, Spiderman cómo se salva, compi. No tengo de esto. Me cago en 10. Ah. No tengo recursos, como venga alguien. Allí viene uno. Un pollo, un pollo. Un pollo no, un Ay, sí, un pollo mar. está acá, tío! Hijo ¡Que carne ¡Sube de nivel! Un pollo agresivo Sí, sí, me quería con un jugador, tío Un pollo con dientes ¿Qué te parece cómo sobrevivió, acá ¿Qué te parece? <risa> vale. Sí, sí, Francisco, si sí puedes Mándeme invitación, Dragón Azul, JM o Únete al equipo, directamente, venga que me voy. Descarga. ¡Oh, ya! Un segundo, Spiderman. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué me está buscando? No que ir para allá, ¿no? Para. ¿Para ¿Dónde he marcado, tío? ¿Se va, se va o qué? Por el barranquillo. Sí, se, ¿Se va por la izquierda. Ea, eh, ea. Eh, que no me deteste. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Ha salido? ¿Lo ves? ¿Ha salido algo, tío? reanimado por allí. Sí. Dentro de la tormenta me parece, ¿no? ¿qué te parece esto? ¡No! Muy buena, <risa> muy buena. No, muy buena. <risa> no. <otra> no! <risa> ¡No! <risa> <¡Ea>! <risa> Suicidio. Suicidio, ya, ya. <risa> Mi tobillo. <risa> Ay, qué bueno, tío Pero hay que hacer esto Otra partida divertida, tío Venga, me quedan cinco partidas Para darle la gracia al conductor Me da también otra Vamos a ver sala Sí Ah, qué okay. divertido, tío Te va me cuánto más que tú, eh Dime tu idea, bro Ya lo has dicho Dragón, azul Dragón jm azul. Yo sí Yo siempre que veo De esos aleos Estoy ahí No lo puedo evitar. <risa> ¿Has dejado tu like ya? Yo sí. Ok. No, acá ha empezado antes. Mira, compi. Vamos, Francisco. Invitación de amistad. ¿Quién haré? ¿Estrato? ¿Haré? ¿Estratos? Confirma. Ya ganó el Barça, se clasificó al final, ¿no? Creo que sí, he algo de eso es que No lo sigo mucho Y el domingo creo que es el clásico el... Eso sí El Madrid-Barça-Madrid ¿no? Sí Confirma, Francisco No, este no eres Entonces, rechaza así no sé que No sé quién es el estrato Dime cuál eres, mándame. Meta al grupo directamente. Por tú. Vamos. va a salir tu idea Joder, pues sí que tienes tío número madre mía venga ya está Ese si está guapo tío el quemado ese te tienes que poner uno negro o verde Ponte un de este verde para ocultarte entre, entre la vegetación Para camuflarte Lo suyo es negro El negro este me mola mucho Porque camufla Venga, ya está aquí Tenemos unos tríos por aquí Y vamos a ver las misiones Que ya me queda un poquito. Hola Buenas Muy buenas, Hola. Allá, Francisco No, me ha por tú. Ah, vale Ok, por tú. Bienvenido Madre mía, 273, tío ¿Tú eres pro, no? ¿O qué? Bueno ¿Eh? no, no, tal. ¿Los del equipo 7 ¿Eso sabes tú dónde están o no? Los del equipo 7 Naruto y el Yo. equipo 7 Es que antes me ha dicho ¿Registra un cofre de la OI O, dele, o de los 7? Me ha dicho <coughs> bueno Yo no sé, seguro Si no es el cofre ese que tenemos que abrir los tres, eh, no sé Voy a ver me, me queda lo del pino Derribar un pino maderero mientras conduce a un vehículo ¿Alguien sabe cómo hacerla? ¿O esa misión? Búscalo, Oscar, por ahí, anda En el, en el móvil, por favor ¿El qué, es qué? La misión esta de temporada 11 Misión de la contigo? semana 11 derriba un pino maderero mientras conduce a un vehículo No sé si será con un camión o algo, tío ¿Queda alguna diaria? No Diaria ya la he hecho va oh. Bueno, estas me quedan, pero. ¿Con me un, vehículo? Sí. Conduces, un vehículo? Sí. Mientras conduce un vehículo. Luego los hitos también dan muy poco, tío. Muy poco. Poca experiencia. Pues ya las que. Son, solo me queda ah, esa pues, la del Pino. Te de tenés que chocar con un camión en un árbol de eso. Eh, ya eh, Pues vamos a ir por un de este, ¿no? ¿o ¿Qué? Y luego está la de misiones de rincón de oportunidades, que es lo que yo te decía antes, que son las de gastar barras. Vale, de oro Que tienes que gastar antes de que se acabe Esta temporada equipo? Eh, claro, yo Pero si no, me la gasto a mí, yo toda. A mí me quedan tres Mejorarme a un banco de mejora Gastar barras, fase 1 de 5 Me quedan 436 de 500 Y comprar un arma exótica a un personaje Es lo que me falta también A ver Este me lo indica también, podemos hacerla No sé Pero, Si quieres comprar una, una arma exótica si como... Tienes que ir a los George's. Y ahí te, te digo dónde tienes que comprar. Sí, ahí hay, hay un sitio. Ahí me lo indica la misión. Si sí, sí, lo bueno es que esta misión me lo indica el sitio donde tienes que ir. Ya, vamos allí si queréis. ¿Parece bien? Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo que ya, pues venga, ya está. Claro. Ahí seleccionado y compramos ¿Y cómo compramos. Yo, bandolero. Vale, ¿Y él? Yo, Oscar. Okay. Vale. vale bueno. Así tengo los nombres. Vale. ¿Está, está suscrito al canal, ¿no? Compi. Sí. Bienvenido, tío. El número 101. Gracias. No, 101. 101 he dicho. No, a 101 no. Sería 902, ¿no? Es que el de este va un poquito... Como, que, como me suscribió, pues... Suscrito, ¿no? Sí, a mí es que me dice 901. Aquí en el móvil. A veces, pues... Ahí no, ¿Me dos. No, me no. dos, Eh, ya, ya, por eso, porque no me lo está contando. Vamos para allá para los Jonesy. Allí hay un montón de NPC, allí estuve haciendo. allí estuve buscando NPC. Míratelo, Oscar, a ver los NPC que te faltan, tío. Y lo haces. Ah, a mí no, eh, por mí no te preocupes. Pero bueno, pero hazla, no ves que eso te da rayos, tío. Te da experiencia y te ah, da eh, rayos. Soy un perezoso en el Fortnite. <risa> <risa> <risa> Yo soy un perfeccionista. <risa> Sí, yo sí. ya pues no hago misiones ya. Sí, claro. si tú ¿Qué? con tu nivel, por tu, 573. Yo sí, cogen, me gusta... Cogen con me gusta completar todas las misiones. No, que sí, no... Sí, yo ya no tengo más misiones. Que no jugar a otros juegos, tío. Yo tengo ahí un montón de juegos, malos que he borrado. Malos que no juego. Ah, la pesca. ¿Qué hay que hacer, tío? Ah, comprar la pues, masótica. Venga, venga. Sí, sí, si quieres te guío ¿Dónde está el NPC? Aquí, aquí hay uno Aquí hay uno Este es el que me la vende Sí, sí, ahí es El búnker, ahí va Es una no escopeta, pero no, ¿vale? No tengo, me vale 300, tía, tío Te la compro, si ¿sí, quieres. Te la compro yo, aquí. A ver, si con un poquito de oro Ah, no, da igual, tengo, yo te la Tengo aquí yo. un poquito de oro Siete, es que me da muy poco A ver, la cama Hay gente, hay gente, ¿eh? Mira, eh, pues cuidado, cuidado Yo te la cuidado. compro Pero la tengo que comprar yo, ¿no? Ah, que comprar tú. Digo yo, yo que sé <ríe> Claro, hombre Hostia. Toma, toma espera. Espera, No, espera. no, de gol de igual No, no, sí, yo la voy in a intentar comprar ¿Tú cómo? Toma esta, toma Toma, toma Pongo un poquito más de oro, cuela, cuela Un poquito más de oro para ir por la casa o algo Cu Cuidado, Oscar, no ¿Cuánto tienes? No, no, lo he matado, lo he matado. Me he queda muy poco, me queda muy poco Aquí con los sofás, no, coja, no, no destruya que si no me lo roba. Destruya. No, no, no destruya no, no, no, no. sofá, tío, no, digo los sofás y las camas que son los que suelen dar. La... Ahí. Eh, espera, ¿dónde está? No, yo te vayas, si No te vayas. No vaya. no vaya. si no vaya. no vaya. Nada. Y venga, a ver si puedo coger un poquito de oro, tío. Sí. No. Eh, a cuidado, ver, que viene alguien, aquí. que viene alguien, viene, viene? Viene, viene Sí, sí. El compañero de estos. tengo aquí, lo tengo aquí. Voy contigo, bandolero. No, ahora te vale ¿Te Ahora venga. Vale, eh, mira, ven, eh. Bandolero, creo. Yo sí, no, sí. Sé. No, no. Voy, voy, va vale, a comprar vale, el arma sótica, que ya tengo el oro. Ah, ya tienen oro ¿Claro? que rompieras esto ¿Cuál, cuál? Pues sí tenía ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? No. ya no tienes va? oro Creo que sí, creo que ya tengo Toda la cantidad ah. Vamos, a ver. Vamos a, ver. a ver A ver, que me parece que no No, tío, me faltan nueve, nueve de oro Cachis Joder. ¿Se puede tirar oro? No, creo que no No, ojalá ¿Y el que comprar? El arma exótica Toma ¿Y... ¿El qué? Pero si es que no, no, la tengo no, a comprar no. yo Que no seréis sí, sí, sí. ah, sí, sí, sí, sí. Compra bien? armas ópticas <ríe> Es que eso no lo quiero para nada No poseo un arma sótica. Uf, pues yo decirlo tiro lo dejaré ahí eh, Mira, este también te... en cuenta, recupera salud Gracias a los Aquí un sofá, es un buena. sofá una... Siete, me la ha dado, ¿cuánto necesitaba? Hostia ¿Cómo era esto? Eh, no, creo que habías dicho ¿no? Una Alta me falta, no Yo, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Pues entonces Me faltando ahora, creo ¿Te faltan Una. tres? ¡Cachis! Un poquito de oro, me Por aquí Aquí en la casa de esta Aquí en cofre ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Voy para allá Voy para allá Claro, es que he estado registrando en esta Y aquí ya no había más nada Gracias, tío. Queda poquito. Mira, aquí tiene otro cofre, otro cofre. Ah, y, y la cama también da, eh, la cama da de esto. Aquí tienes otro ¿eh? bandolero. Voy, voy. El sofá este. Primero hombre. Voy, bueno, el sofá, el sofá, el sofá. Mira, lo tengo mira, aquí, oro. Lo tengo, lo llora? tengo. Voy, voy. Yo que lo tengo, eh. Te lo dejo aquí. Vale, vale. Gracias. No te que ya lo tengo, tío. Aquí hay nueve y no, aquí. No, te preocupes, coge, coge. Aquí hay siete. Si es que. ¡Ostras! Me quedan dos. ¿Cómo es esto, tío? Por eso Madre corre, mía. Be, be, be. Por Qué agobio. Que aquí hay nueve. Y ahí, sí. Corre, corre, sí. corre, corre. Y Gracias. aquí hay otro, aquí hay otro. Wow, wow. Juega como. como luteas el oro, compi. Ahí tenés otro cofrecillo, cógelo. Te das pluma. También necesito yo plumas para las máscaras Esta vez, a ver Al final no las consigo todas, tío, las máscaras de yo carnaval. Sí. ¿Tú las tienes ya todas? Ah, sí, es verdad, sí Venga Ya lo tengo 8.000 Y topa 8.000 puntos de experiencia Tampoco te vayas, a tocar que Gasta ya, barra Gasta barra Lo va a de 1.000 Misión completada 500 de 500 Vale Estupendo Tenemos que ir, ¿eh, chavales Alguna misión más Gracias, ah, sí Sí, sí, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado vale. Eh, pistola automática, y, esa es buena ¿no? sé cómo te da. dado Es buena, pero bueno Sí, la voy a cambiar por esta Y como tengo el... el Carponcillo ¿Y cuántas ya tenéis? ¿Cuántas qué? Tía de... de... de años Ah, yo soy malado, yo soy muy, malado. muy viejo Pista automática ah, pues ¿Y tú, Oscar? Yo 28 Bueno, tú también eres joven Pero en mi cuenta aquí también juega mi hijo, también, ¿eh? Te lo digo ahora no pasa nada Ya, ya, te lo digo por si quieres jugar otro dita con él y eso Sí, sí, por, ¿Por mí Ya, él tiene... Yo juego tre... con todo el voto él... él tiene 13, él es será de tu edad, más o menos Sí, digo. yo tengo 12 Ya, por eso digo Es lo suyo que abajo con los de tu edad Mira, re tra reproducir tra transmisión de sonidos ahí. ¡Ojo! ¡Saludo, intruso! intruso. ¡Eh! ¡Cállalo, cállalo! cállalo eh, Me, es ¿Me están hablando. Nuestros aliados. Es un delito que ahora pagarás con tu vida. La gravedad de la situación. y ese canal es tuyo, bro? Estamos sí, sí. Ah. Cuanto menos. Ya llevo tres años, ¿no? Pronto, Así, ahora sí. En eso estoy, tío, a ver si la llego. Gracias. Yo creo que sí. Una no es pues no serie. Dice: Gracias, tío. Me Igual. Aprended todo lo que sobre la isla. Te comportas y se puede jugar contigo. ¡Hostia! A ¡Lo otro mete! Me pillada, ha pillado, chavales. Vámonos, puede vámonos. Puede Dios, que no tengo. Me lo estoy cargando esto, tío. <risas> madre va va va va va vámonos. Menos mal que tengo niebla curativa de esta. Ahí, hey, ahí, hey, hey. Toma, niebla curativa. <risas> mientras corro. Vámonos, bueno, vámonos. Vale. por tú. Cúrete. Joder, tío, me ha pillado, tío. Aquí con el luteo, con el. ¿Quién me dispara? No lo digo para que vayan más. ¿Ah, sí? Vas más rápido. Sí. La oro Hostia, esa es buena, ¿eh? Cója, tú? Tú, ¿El qué? ¿La escopeta esa? Si no, voy... no, es el, el, el fusil ese Si voy cheto ¿Qué? Si voy con la... El triunfo este, va a ver si le pego alguno Esto cae una escopeta, ¿no? Sí, pero ten cuidado, andolero Que esto dispara y te troce Para atrás Ah, vale, que sí, tiene que un montón tipo... de retroceso, ¿no? Sí Guay, guay a Sí, para vale, que vaya vale. más rápido. Ok, ok. Sí, sí, sí cuidado que viene la tormenta, eh. Eh, espérate, ¿queda tú el Franco? No, no, oh. si me no, da igual, no, no, no, tranqui, tranqui. se va traque. A mí me no, no, da igual. El MK7 me no, encanta. No, Cójatelo tú, bro, Oscar. El MK7 me encanta. La sí, mira, sí, venga, vamos, lo vámonos, vámonos. Te Seguimos, venga, eh. Te deja aquí uno de oro. Llévatelo tú, llévatelo tú, el de oro. ¿Vale? ¿Quién? Gracias. El por tú, ¿no? El por tú. Sí, sí, sí, aquí estaba ahí camuflado. Aquí tengo otro, este, a ver si me da pluma. Sí, alguna me ha dado. Mira, y salpicón, ¿eh? Salpicón, chavales. Sí que lo cojo. ¡Claro, claro! Yo lo cojo, yo lo cojo. ¿eh? Yo tengo la niebla curativa. Yo llevo yo llevo seis salpicones de eso, ¿eh? Yo también tengo seis. Tengo seis salpicones y seis mini vamos, vamos a construir. Sí que... Vamos a construir el speeder, Seguimos, chavales. Por aquí por la colinilla. ¡Ay, ay, ay! No, no me pares, no me pares, que voy todo... ¡Que ya he aprendido <risa> la copeta esta, tío! ¡Qué buena, eh! Te pego mi en copetazo, ¿sí? <risa> Pues te la has perdido antes, por tu... Pe Oye, que hay un Spiderman por ahí. Cuidado, cuidado. Silencio, que hay un, un, un Spiderman. Spiderman. ¿Dónde? Por aquí, veo. está volando. Está volando. Está volando. otro detrás, en un coche. Está volando. Spiderman, cuidado. Tenemos que ir juntos. Allí, enfrente o qué? Toma, 22 le he dado. Eh. Cuidado. Voy a por ahí, voy a por ahí. Va por se con este. mí también me han, me han quitado un montón de filo, eh. No sé quién. Me han quitado escudo, pero. Cuidado, oigo pasa, eh. Dale, tío, me juego. Uno tumbado. Otro toca el llama. Estoy Oscar. ¡Ay! ¡Me manda dado, manda, manda. ¡Hombre caído! ¡Me a mí, tú, por tú! Creo. ¡Hombre caído! curarme! Cuidado, cuidado, que está por ahí el otro. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidate tú si puedes, yo tengo niebla te curativa, quedado, eh. Tengo niebla curativa. Por tú, que sí, tenemos un poco pero... de vida. Cuidado aquí, Muerto, muerto, muerto. Mira. Vale. Aquí ahí para tirar cosito aquí, eh. Hostia, aquí un rifle franco tirado! ¡Que la. Caña, tú. Oscar. Ahí, Oscar, el Gracias, tío. Pues confundo mucho con los nombres. No, no te preocupes, no te preocupes. Aquí tenéis materiales y munición. Dragón también, me parece ¿verdad? No me importa. Oh, y lo de. El Spiderman también está ahí. Oh, hostia, pues píllatelo, píllatelo para huir, tío. Píllatelo, píllatelo. El que lo quiera, que lo use. Que viene eh, la tormenta, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Corre, deslizarse. Me quedan sin materiales. Curre, curre, pues, curre. Yo corre, te doy, yo ahora te doy. Voy full. Hostia, que tengo esta. Vamos. Oh, oh, oh, oh, me caigo. <ríe> Venga, estamos algo salvo. Tranquilo. Que no panda el cúnico, chavales. Cuidado, que están los de lobby, chavales. Mira que estupidazo que voy a pegar. Si, estos son chungos antes, eh. Madre mía, yo solo antes. Toma. Está guapo ahí. Estoy a tu izquierda, dragón. Madre mía, si me he pillado, tío. El otro es mala más. lmk 7 que... Por aquí. Ahí, buena, buena. Buena. Toma. Ya el botiquín o lo que sea, tío. Si Pero, te quieres cuidar. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que os voy a dar por ti. Que os voy a dar por ti. oye, no oye! <ríe> Me pongo gracias, a mirar para el suelo. Mandolero. Venga. Seguimos. Me falta uno más. Vení, vení, vení, oro Ya te digo si lo cojo el oro. Y el cofre. Gracias, gracias. Otro más. Puedo otro más. Sí, ahí, ahí. Thank you. Munición, pillarse, nos, que viene la tormenta, pero pillar munición y de todo. Y nos vamos. Sí. Vámonos. ¿No tienen plataforma esto? debería teníamos para volar, creo, ¿no? Eh, eh, ya, ya, pues aquí, aquí. Cierto, cierto. Estoy, estoy. Vámonos. Bueno, pero pues tengo... no te hacen mucho bola, eh. Voy a marcar más o menos. Tenemos que ir por aquí más o menos, chaval. Necesitáis balas, necesitáis balas alguno. No, yo he pillado no. todo lo que. Sí, sí. Si te alguien quiere también balas o algo, yo, Venga. yo estoy. Venga. estoy. Tenemos que ir juntos, eh, chavales. Que es como me sobrevive. Venga. Sí. Sí, lo bueno. O te seguimos nosotros a ti, que tú eres esto pro. Aquí. quién? Vamos allí. A, a lo del, de este del cazador. Donde he marcado allí a 128 metros. Vamos allí, chavales. Hacer un caminillo por aquí o algo. Mejor ir por las rayas. Eh, porque después. Por si va gente. Allí arriba, arriba. Un sitio alto es el mejor. Y vienen, que vienen. Viene. que me caigo. ¿Qué, ¿Cómo se me ha colado dentro, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está Oscar? Dentro va, de la construcción, se me ha colado dentro, tío. Por ahí, eh. Ay. un poquito de la. ¿Qué? ¿Yo solo? Bueno Sí, sí, tú puedes tú. Yo puedo, dice Bueno Dale la hemos liado ¡Ay, debería! tío Construye, construye. <risa> Antes me, me suicido yo Con la de esta Casi le pego, ¿eh? Con la... Sí, sí. Con la granada pero Era mi intención Ha venido la... Ha venido muy pronto no, pero por pero... mí Sí, sí Qué buena, Así, ¿eh? ¿sí? Casi, casi, ah, tío. Sí, sí. Mi intención... Sí, mi intención bien, era llegar aquí. ¿eh? De abajo hasta arriba se ha ido transportando. Vamos, cabrón. Claro, es que no habéis llegado. Todas, mi intención todas. era haber llegado ahí al sitio ese, ahí a la... Le ponía otro suelo, lo traspasaba, le ponía otro suelo, lo traspasaba. Digo, venga, claro. mátame ya. Claro. Sí. Bueno, no pasa nada, venga. Eh, Oscar, te envías solicitud. Eh, a ver, creo que. O sea, que haces, claro, como te quieras. Ah, vale, entonces ahora cuando estemos en la sala, ¿Te esto. Uh, sí, ¿Y dónde vivís vosotros? Andalucía. Ah, yo tengo un amigo que se llama Paco que también Que vive ahí. Nosotros somos de Córdoba. Ah, Oscar, ¿tú eres de Córdoba? Sí. Hostia. Qué pico. Esa es la hacha, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. La guadaña. Hostia. Es muy malo con los nombres. ¿Caemos aquí? Lo importante son las personas, no los nombres. <risa> <risa> Venga, vamos para allá. La mala gracias y el conductor Que siempre cuenta que no se olvide ¿Y no tienes coleo hoy o qué? Eh, no Hoy hay fiesta aquí en Cataluña ¿Ah, sí? ¿Qué es? Hoy allí Que ganó no, el Barça de Ya está Que se clasificó el Barça Para la Europa League Y han hecho fiesta No me lo digas más ¿No? No sé, la verdad Dijeron Hostia, qué sitio más guapo aquí, tío Aquí chavales, aquí de camping, que hay vehículos y todo tengo un camión! ¡Que tengo que ir por el pino! Hostia, la peña la se, se mata. mata. La peña se la mata. La peña se que mata, no me... <ríe> yo quiero vivir. ¿Qué? <ríe> de arme. <ríe> vale, vale. Me cago en todo. <ríe> pero dale ahí a lo que sea, buscado, lo que sea, breco alma ahí. <ríe> que tengo el camión y no me han matado. Tengo uno por ahí por detrás, pero me da igual. Me cabullo por aquí Menudo soy yo, escabulléndome <risa> Menudo soy Chavales, que tengo camión, alguien se viene Elimina para adentro con de una escopeta yo me ¿Dónde estáis? No. Voy Espérate, voy a <risa> marcar Espino maderero, voy a marcar Yo que sé dónde hay pino ahora, tío Madre mía, ¿dónde habrá pino? Madre lelo. Creo que aquí, tío No lo sé Eso va a estar ¿no? A ver, aquí, si hay pino Y aquí arriba, Esto ¿eh? pino Oscar Voy, voy Aquí, Aquí oye hoy el clasón Oye el clasón, ¿o okay. qué? <risa> ¿Peligro ahí? ¿Hay peligro? Ahí hay peligro, ahí hay peligro Pues nada, déjate de recolectar materiales que nos vamos En busca del pino maderero Gente. Tengo lanzadera Voy pues a guárdala, guárdala Si hay vehículos y todos Y, y cuá, pues eso un cuá A los Sí, tío, estás matando Hombre, yo me Esa estoy flando CO. Dale, dale duro para puedo, para Dale duro puedo. ahí. Dale duro Y el cuello Estoy como el pollo con dientes Venga, yo también tengo <ríe> la cedera, chavales ¿Ahora qué? ¿Hay dos camiones o qué? ¿Tengo dos? ¿Este cómo está de cambio? De combustible 60 Y este ¡Ay! Yo ¡Me he matado, yo ¡Me mata, matado! ¡Me mata! ¡Que ¡Me cacho Te lo he dicho, tío Me iba a montar y, y me han matado por detrás Maldito ah, El cacu corbe este Ah. ¿Has visto eso, no? Carla? Sí, lo he visto, tío, no le da ni una Qué sí, mal, pocos, tío Está <risa> ahí visto, en, la ¿eh? en la casa, tío, en la casa Joder, Ahí, ahí enfrente, ahí en la casa, tío o sea, Es que no lo he visto, me ha dado por detrás y me ha echado. Voy contigo, no, Oscar Dos hace más que uno Pero cuérete el camión, cuérete el camión, que no puedo perder el camión <risa> Cuérete el camioncillo Por tú, por fin Tú montate Ahí dos Espera, voy a por comprobar la gasolina, tío. Ya, pero está ahí la, la de esta, la furgoneta. ¿Han montado un cubilete a la furgoneta. Ah, que está buscando el. Sí. He, he okay, los está los aquí, pasos, está aquí. Pero... Voy. A ver si me ha matado el visión. Igual que. Ah. Y uno le dado. Increíble que nos haya paca. matado a los tres, tío, el pavo, tío. A los tres no le he Qué fuerte, tío. <ríe> Ay, qué rabia. Yo he visto un pájaro y no le he dado ni una. Bueno, la ilusión que me había hecho el camión, tío. ¿Los pues vamos cae aquí o qué? Este sitio es que sí está visto muy divertido. Ah, los dorados, sí, sí, los cuervos, los cuervos. Eh, lo he visto y no le he dado ni una. Los suyos cuando se paran, a ¿no? ver, mira, por ahí he visto yo un cuervo. Lo que no sé si era el dorado. ¿eh? Los suyos cuando no, se no, para es la... Hay tres, hay tres. Sí, ya, ya. Ahí hay tres ahora mismo. Eso no creo que sea. Bueno, si consigo algunos nivelillos. Allá me compré mm. al, al chicloso este galáctico. ¿Cuál? A ver, al chicloso galáctico. Uno que va vale. con las cafandras y verde. El chicloso de toda la vida, pero con traje galáctico, el nuevo. Traje nuevo Ah, vale Vale, vale, ya sé, vale Pero no me lo pongo porque como a Adrián le gusta mucho el Spiderman Pues sí, es tontería que bien. me lo cambie el skin Porque luego se lo va a cambiar, eh, total Que ya no lo cambio <risa> Y este va muy bien, el Spiderman negro va muy bien porque se camufla Venga, ¿dónde vamos? El... Que? ¿Dónde? Cuando ¿Dónde? Lo, lo del camión, tío ¿Dónde? Sí lo... se camufla bien. del camión, venga, un camión Necesito un camión, chavales ¿Dónde vamos por el camión? Ahí pues venga Ahí hay camiones de sobra Ea, ea, si ahí he visto yo dos, claro, si ahí es donde anda me, me ha cogido el otro, tío ¿Pero para qué quiero un camión? Para destruir el pino maderero, si no, no puedo destruirlo Tengo que coger el camión que y lo no rompe un para... un pino Venga, pues vamos Está enviado para... con las misiones ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Hay mucha peñita hoy 903, ya tengo 903, tío Pero ahí hay un camión. Hay un camión. Guay, bro ¿Dónde, dónde? dónde lo han marcado? Mira, mira. Ahí, ahí Amarillo, amarillo Amarillo ¿Lo ves? No nope. Veo el rosa no, y el azul no, Ah, wow, camión verde, qué? sí Es verde, Lima, de este Sí, sí, guapísimo Y al 100% Intento coger un cofre y... A ver, aparta Aparta, que me van a matar Míralo, míralo. Me han disparado una granada, eh. Creo, eh. Sí, a uno que he matado aquí. Yo me voy, eh. Yo paso de Pero arma. Sí, Protege a Rial. Cuidado, Rial. Cuidado, quita. A ver si me había montado uno, creo, en el camión, eh. Te ayudo, Oscar. A ver si sí, a ver, un tengo pino. Tengo aquí, tengo aquí abajo. Vale, pues voy. cojo un poco o sea, de arma. A ver. Buah, esto es muy difícil, bueno, solo tío. Tengo una pues, voy a intentarlo, sí. eh. No tengo arma. No. Yo tampoco Me van a matar Buenísimo. Pino ya maderero voy. ¿Cuáles son los pinos madereros, tío? ¿Tienen alguna pinta? ¿Vosotros sabéis? Vienen por otro también ¡Hostia! Ese es uno grande, ¿no, tío? A ver si puedo a ver, sí. Esto no es Copeta, tío ¿Dónde estará el pino maderero? Bueno, los dos habéis muerto Ahora voy, ahora voy Es que no encuentro el pino maderero, Cachis Por allí, por la montaña Vámonos Mi camión Están Cada uno ahí en el tejado Da igual, si yo paso de todo Yo voy a buscar mi tiro ¡Cheso! ¡Cheso! ahí lo veo los pinos Venga, o oh, digo, eh, eh, el, cocodrilo, el cocodrilo, el tiburón, que me come el tiburón. <risa> Ese es el pino, tío. Tengo que subirme ahí arriba, yo creo. Ay, venga, dime que te acá, dime que acá. Bien, bien. Pues ya, ya, pero tengo que estrellarme desde aquí arriba. <risa> ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me va a caer Que viene el tiburón. ¡Bien! Lo hice. va. <risa> Ya que le venga este Ahora cuidado que me pilla el... El, co, el cocodrilo Y va a decir otra vez Que como estoy jugando también al Minecraft Con el... Con el cocodrilo ¡Eh! Yo tengo la cañita Toma ¿Qué os parece? Y ha pescar otra vez Pisco al tiburón bueno, Va a venir, va a venir me va, me va a querer A ver si pillo un arma o algo Bien, ¿eh? Un rifle, de Franco Ahora te vas, ¿no? ¿Me da tiempo a para puesta ¿eh, esa o qué? Sí, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¡Eh, espartaco! Aquí viene uno con la de lancha Vámonos Vámonos, chavales, a por mis compis ¿Qué os parece mi mascotilla nueva? La tengo que cambiar, la voy a tener que cambiar, pues este se me va a tangar, no sé, tío. ¿Qué hago? Sigo con ella. Subir a montaña esto. ¡Oh, se no, se ¡El se de ¡Ojo! ¡El huracán! ¡Que te voy para al huracán con el de este! ¡Ojo, eh! Ojo, no llega. ¡Ay, que me mata! Se mataron! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lástima, tío! ¡Quería haber llegado con el tiburón al huracán! No he no por podía. Qué a mí? Ya, ya. Sí, sí, tío. Pero me doy por satisfecho, he derribado el pino, tío, que era mi intención Bien, bien Pues vamos a ver Yo creo que ya las tengo todas, eh, las esta de temporada, eh A lo tonto, a lo tonto, hemos pasado hoy la mañana Son las 2 y 25 ya Poco a lo broma pido. Sí, sí <risa> Es eh, bueno esos cofres, tío, esos son los de los 7 Esos son, ¿no? Seguro ¡Claro, tío! Tienen ese símbolo raro, a lo mejor de Naruto, ¿no, o qué? ¿Algunos sabéis de Naruto? ¿Algunos veis Naruto o, o algo? Yo. Hola. Yo veo Kamehameha. ¿Ese cuál a es, ver, tío? Ese de Naruto que tira a Shuriken y cosas de esas. Sí, esos son ninjas, los lo, lo de Naruto son ninjas. Yo estoy ahora con los de Bleach también, que son samurái y demonios y cosas de esas. Los de Bleach. Eso, Eso lo Shima. veo... Crepúsculo. ¡Ah, el crepúsculo! ¿Te gusta la vampira de es que Púsculo. ¿Ese que se convierte en hombre lobo? Sí, sí. Lo veo ahí. Mi padre me dice, dice... Ese nunca lleva la camiseta. El lobito, ¿no? Nunca, nunca. Sí, sí. Ah, nunca no lleva ahí. camiseta. Te gusta mostrar los pectorales. Sí. Se cortó el pelo, ¿no? En una... Una peli o algo, ¿no? Ah, ¿en sí. un capítulo. No, no, yo qué digo capítulo. Eh, una peli, una peli. Sí. Sí, sí. Eh. Que se cortó el pelo. No, pero Messi, Messi, va por la banda. Córdomesy. Córame si. Córames sí, cara. Sí. Sí. Sí, Mira, una carme, piñata, Spiderman sí. piñata. Me está pegando con los y... bates. ¿Qué? Defiéndeme, defiéndeme, ojita o pégame, también. <ríe> pégame. <ríe> Ahí, ahí, ah, defenderme da <ríe> <La> piñata Piñata <ríe> Bueno, pues ya he hecho eso he A ver qué hacemos ahora Bueno, iba a decir si jugáis a fútbol A ver ¿Por qué? ¿Alguno jugáis a fútbol? ¿O jugabais? Tú, tú, tú Jugaba. en, en... Venga, Vamos vale. a ir al campamento, campamento, campamento, chavales ¿En qué equipo? Un momento Yo de aquí, de aquí de mi barrio ah, Yo como juego en el equipo también ¿En el del cole o qué? No, en el club deportivo Ah, vale ¿Pero del barrio? No, es de ¿El aquí del De Barcelona, ¿no? De... Coño, pero estará no, a lo no. mejor en Sabadell, en Martorell Estará en... No, no, está aquí en Barcelona ¿Barcelona capital? Eh, no sé, creo que sí Pero se llama Red Deportivo el club que juego? Okay. Oh, cada este segundo año Genial, tío, pues sigue ahí, tío bueno, a ver si, es que sí. a, Sigue ahí, a ver si te ficha los del Barça o algo ¿Y la gana qué? Eh? eh, sí, mañana tengo un partido contra la Costa La Costa Durada y... Bueno, a ver si he ganado si no. Costa Brava Te veo, pichichi Ah, pues sigue el delantero ¡Toma, delantero pichichi! Eh, ¡Buena, buena! Ahí, delantero pichichi. Eh, Dale, como juegas te lo veo delantero, lo veo atacante. Me ficharon por... Había <risa> un <risa> observador de eso. Claro, claro, eso es lo que te decía. Así te... te observa los del Barça. Pues había uno, eh, tenía ya muchos años, tenía 26, creo. Me fichaban por Barcelona. Claro, tío. Se llama Carlos. Ok. Hay uno fuera, ¿no? Eh, sí. Vamos ah, a por ahí. Bueno, pues sí que hay... Mira, no me matan. ¿Qué a mi colega? ¡En paz! <ríe> ¡No le doy ni una! No, que va Al fondo del mar Y no pilló la escopeta Ese tenía escopeta, eh ya le Yo tenía escopeta, pero como si no tuviese Tengo no salpicón, eh Tengo salpicón, chaval ¿Vale, Aquí tiene escopeta, eh Sí, yo la he tirado, ¿Coca? yo la he tirado, no le he dado ni una la he tirado. <risa> No vale para, nada, no vale para. Nada. esa está rota Esa está rota, esa rama. está rota Está, está descentrada, como la escopetilla de la feria en la, la, la feria te pone la escopetilla de hacia entrada sí. tienes, tienes que afinar el tiro tú Sí. Tienes que, tienes que poner un poco más para el otro lado o sea, no tienes sí. una... Exacto, tienes que ir mirando si, si apuntas para un lado y le da por ejemplo, arriba a la derecha Pues ya sabes que tienes que tirar sí, sí. un poquito para pa, eh, la porque izquierda Porque tengo un primo de mis padres que, que trabaja en la feria Y Y las hecho... trucas, las trucas Sí, sí ¡Echanos algo. algo fresquito! échanos algo fresquito! Estaba ahí, Estaba esperando o sea, el el refresco! Y yo le he dado a los patitos y dije, tú sigue, tú sigue Pero que si es que hay más, ¿ves? Ah, bueno, ya estamos completos, lo guardo, lo guardo ¡Otra, no Es la que yo quiero Si por eso he venido aquí Eh, os la cambio por Una bombita ahí en el agua Eh, yo voy para allá la de esta, eh Vámonos, chavales Vámonos a la tirolina Vámonos, Oca Cheso Vámonos allá, vamos Cheso, Cheso. Bueno, A la de una A la de dos Y a la de tres Volando voy Volando, volando vengo Por el camino Yo me entretengo Espera, espera Ahí, mi amigo o el sea, tiburón, se tío sacan, Se en el GTA <risa> Ahí, mi amigo el ¿De qué era? De... ¿Del camarón? Sí, del camarón de la isla buenísima ahí, ¿eh? de... De la isla Para el GTA, la De la isla de San Fernando Yo, yo soy muy fan, ¿eh? Yo soy... Exacto. exacto Citano Yo soy Jitsi mm -hmm. ¿Querés, Franco? Eh, no, no, no, ya tengo que Ya Ahora mismo estoy muliado. Hombre, si me lo traes aquí arriba a la torre, desde aquí me puedo pegar unos francazos buenos. Mira, es un globo. Es un globo. Aquí hay un saco de dormir, esto sirve. Y una tele, una tele antigua, tío, con cuernos y todo. Mira, este tengo un acuario de dos litros. Toma, abre cofre en campamento cariñoso. Lo hice, chavales. A ver. Pista de correder la automática me gusta más. ¡Otra ¡Pistola, pistola de vengada! ¡Chanfli! Ahora, <risa> bueno, bueno. A los que le voy a meter Con eso fuego. Te saca la moja. A ver si vienen, a ver si viene alguien. Espérate, no, me voy a construir. Si no, me, si no se van de aquí. Ah, no, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. A ver, ah, aquí no, le puedo no. meter fuego. Tengo seis tirillos, eh. Voy a ir a pescar, creo. Pa, pa, pa, pa. ¿Veis enemigos por aquí? Dale darle un tiro. Eh, Oscar, okay, vale. ¿sabes quién es el campio pues, de Jerez? No, Nos vamos entonces. ¿El qué, el qué? El cantante es el Jaime El que Jerez, ¿sí? Ah, sí, ¿Qué? claro ¿Qué un pásalo, pásalo, tío. tío. Eh. ¿Qué pasa? qué cambio? Oye, los... Tranquenos portugueses Eso eh, sí, bueno. lo que yo suelo escuchar, la rumba por tu casa Peca, Sí, chavala. yo soy portugués Es que, ¿por eso lo de por tú? Sí, soy portugués de... y gitano Te lo iba a decir, pero no me he cortado, me sí, sí. no tengo todavía mucha confianza contigo Hostia, o sea, hay que construir Hay que construir, chavales ¿Dónde? ¿Aquí? Hay que ¿Construir? ¿Aquí? ¿Qué, Oye, ¿Qué me quería ir, sí? ¿Que, tenía, ¿Que no tenía mucha confianza? Eso, eso, si era portugués Portugal, no? De... Claro, claro Sí, a ver Estoy construyendo, estoy construyendo pero sí, está todo... vosotros estáis construyendo ¿no? Yo ya no tengo más sí, materiales sí. Ahora, ahora, Creo venga, 6 de 20 a Construye a tu estructura en campamento, cariñoso Venga, dale ahí. Buena, ya la tengo, chavales Gracias ya. Tengo barquita también Odio, oh, que viene la, la tormenta, tormenta. Oh, tormenta que... Tengo barca, tengo barca, vámonos Vámonos, vámonos eh, ¿No Os carnet? recojo Sí, sí, por supuesto Tengo de moto grande y todo No te preocupes Yo tengo el carnet de Mario Kart sí, no es bueno que... Está guapo Lo tengo de radio control. Y las estrellas todos, ¿no? Porque son muy malos, son muy malos los. ¡Mira el colombo! ¡El colombo! ¡Dispárate! ¡Que viene! ¡Estás nitro! ¡Tal nitro! ¡Que no, que no! ¡Tú disparas! ¡Tú disparas! No, no, pero no construye ahí. Si yo... Lo que quiero disparar es ver. No disparar. No, no construye. Bueno, no, vamos a matar. Sí, sí. Eso tiene más vida que... Pero no vas, eh, no, te okay, no, <ríe> no, te no, no, te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo, no, no, no, yo no, por no, no, para avisarme hombre eso se avisa la marisma chunga y viene la tormenta eso se avisa he visto un vídeo caballito que me he hecho ya vi ahora que ya coche de choque coche está el colombo ya no viene el colombo ¿Dónde está dale dale Ahí viene el colombo y viene que viene, y viene, y viene, y viene, y viene. <ríe> ¡Qué viene que guapo <risa> ¿Por qué no te cura al máximo, tío? Toma, le he A ver si viene sí. para acá ¡Vamos, Colombo! Yo. Gente, gente, gente Todo el pecho, Matarlo, matarlo, Yo estoy con el Colombo Le daño a la amiga mientras está dentro de un vehículo Le estoy haciendo daño, tío Todo eso me está contando Toma no qué te ¿Por qué no viene, tío? Dispararle ¡Oh, Dios, Dios, ¡Que me dispara! ¡Que me dispara! ¡Que me dispara! ¡Que me dispara! Que me quedo sin combustible Que me quedo sin combustible ¿Está aquí, está aquí. Combustible bajo ¿Me ha echar combustible, por favor, alguno? uno. no? no ya está. ¡Ay, ay, voy el colombo que me dispara! ¡Ay, ay, ay, que me ha disparado, tío! ¿Qué viene? Necesito un vehículo ¡Ay, ay, ay, ay! Que me meto fuego yo solo, tío Madre mía ¡Ay, ay, ay! La que la liado, pobre Colombo. Y a mí, que me dispara yo solo, que me dice que lo. ¿Por qué será? será? ¿Se ha ido? ¿O ¿Ha muerto? ¿Qué ha pasado con él, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Tenéis vida para curarme, por fin? Vale, aquí no, abajo. ¿Dónde está ¿Dónde está tío? Lo oigo, pero no lo siento. Bien. O sea, no lo veo. Lo siento, pero no lo veo. ¿Qué lo Ahí me tiro Sí, sí, tiene botiquín Ah, gracias Uf 10 segundos, eh Me ha reventado tío. El de este ¿Tien? Tenemos que huir, sí, sí Toma, ¿qué esto? ¿Qué viene? Hostia. <risa> disparale, disparale al Colombo A ver si lo eliminamos, tío Sí, macho. Venga ¿Y ahora cómo salgo de aquí, tío? Saliendo, hombre Mira, a ver ya, ya, ya, ya he criado ¡Odio, odio, odio! ¡Odio, odio! odio odio Me fui y se ¡Oh, ¡No! ¡No, no no ¿Dónde está el Colombo? ¿Dónde está el Colombo? ¿Qué le voy a meter ¿Dónde vamos está, tío? El mapa. No lo veo, está se me ha ido Está ahí arriba Si no... Que viene la tormenta, que viene la tormenta Os recojo Os recojo, sí, recojo sí, no Toma, conduce conduce conduce, conduce conduce conduce Conduce Eh, pues, A yo tengo vehículo, eh Espiraros, aspiraros Sí, vamos a ir por el cofre Espiraros, aspiraros Eh, si sube esto ¿Hace un eh, air con... o qué? Toma, dos ruedas, chavales Choque, choque Toma <risas> Que te gano, que te gano que te gano, toma, te, te, te, te desboco <risa> Voy ganando, voy ganando, ganando ¿Te te para acá, para acá, Que no, que para no, para no, que ahí no estamos a salvo, ¿no? que ahí no Aquí tenemos que estar por aquí A ver, vamos a coger un cofre y nos vamos eh, Sí, eh, pero cuidado que nos maten tío a ver, dónde está Cuidado que nos maten Cofre Espera. ahí por todos lados Oscar Estamos retos Cofre ahí por Era todos lados Difle Franco Y Y vale Vamos a mirar otra vez Vale, está más lejos que. Sí, sí, sí, sí. Aquí hay bueno, arma chicos. de oro, aquí hay arma de oro. Vale. Pica azul. Ya te me llevo yo el franco y te llevo tú lo demás. Mira aquí ese, no, es. No, no, pero, no, no, pero hay, aquí, todo. aquí hay arma, aquí hay arma de oro. Vale. Eh. Ella está cerca, mira, no? oigo. Yo, sea el... oh, que sí, ya que oigo que estoy escuchando, Que me voy, que me voy, chavales. Que me voy volando con el con el huracán. ¿Tenés? ¿Tenés? ¿Tenés? Me voy. ¡Que me ha cogido! ¡Socorro! ¡Dios, que mareo! ¿Estoy mareado ya, chavales? Ah, no, ¿dónde no están? Eh, lo alto del huracán. Me voy, me voy para allá. El huracán me va a llevar para pero tormenta. Menos que no es vale la pena, a ver. que si me caigo me mato, no, qué? <ríe> me ha pillado el de este tío. A propósito, pero bueno. ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! Aquí, creo. No me puedo salir, tío. ¡Abandono! ¡Ah! ¡Morí! Hola, bollete! Sorry! Recuperación, chavales! Digo, que me lleva otra vez muerto! ¿Qué tío, tío. Tío. estáis en lucha? Hombre, a ese le un piercing. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá, por tú, a ver si me puedes recuperar. Me pego de hoja no me da no me da, no me da. Un poquito malo. Cuidado, cuidado que están disparando, por tú. Están disparando. ahora este cofre. Agáchate, agáchate. Hostia, agáchate! Hostia, cuántas cosas. Están dados. ¿Está este dame, dame vida, dame vida. Están Ah, te cojo lo acá. que hay ahí, eh... Claro, vente, Oscar, que aquí hay. O oh, para Oscar, vente para acá, Oscar, que te van a matar, corre. Sí, si sí, lo estoy matando todo. Sí. Era un crack. Lo he matado Era todo Venga, me curo con el botiquín y voy para allá. Okay, más Ahí. Gente que... pues cuidado, sí, cuidado por la izquierda, eh, también. Cuidado por la izquierda. Creo que son de la oí, eh. Creo que son de la OI. Se ¡Vale! me aclaro yo con la arma. Detrás de la piedra. Muerto. No, esto es nada, estamos limpiado Esto Buena, por tu. He llegado tarde, tío. Te voy a ayudar, pero he llegado tarde. Te quito el oro. No, pues <ríe> Soy un robo Me lo llevo todo. Así le meto uno con el. ¡Oh, qué, qué mareo con el de este, tío! Con el remolino. ¡Por Dios, el huracán! Me ha vuelto loco. Venos, cá. Vámonos, vámonos. No, más, llévate tú esto, llévate esto Las dos, ese me llevo la, sí. la poti esa Ahí. El que me llevó, ¿qué Dos que me llevo? Daos lata, que son, daos el Eh, <La> yeah, ya you know te... Vale, sí, bueno, voy Solo me cojo, solo puedo coger... Que os pilla la tormenta, vámonos, vámonos 30 segundos, coce? ¿eh? 30 segundos Uomo un coche 30 un coche por aquí, eh. Me he pillado Multifully. Multifully. Me pillaron Me pillaron tío Cuidado, cuidado Cuidado que bueno, cuidado Apunta bien, tiene buena precisión Yo me escondo aquí detrás Ahí, ahí, dale Está arriba, está arriba, está arriba está haciendo para arriba? Cuidado, cuidado, me mata Yo me escondo Sube para arriba, Oscar Hace una escalera Ay, qué lástima que no le he podido dejar la vista No tengo que huir, tío ¡Come, Aquí detrás mía, que me quiere matar. Que me quiere matar. Ah, no, que eres tú. Cuidado, otro vez. coche. Otro coche. Uy, me ha atropellado. Cuidado, cabrón de ayuda Oh Dios. Por tú, te quedas solo. A tu derecha, a tu derecha. A tu derecha, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí, ahí, arriba está. Aguántale, aguántale. Ahí, si no, ya muerto, pero no pasa nada. Venga. Si no te bajas y rematar de abajo, y ya está. Te pilla el luz de, de cada uno de, los, de nosotros. <coughs> Buena partida, tío. Hacemos que muerto, macho. ¿Dónde vienes, tío? No lo veo. Está encerrado en el... abajo. Por abajo está. Veo que viene la tormenta. Escapa, Oscar. Vete, vete, vete. han dado, Te han dado un tiro. Me asomaste. Está aquí. Lo tienes al lado. Lo tienes al lado. Está aquí contigo. Te mató. Te mató. ¡Oh, tío! Vale, qué qué bueno! ¡Qué bueno, Venga. Nada, no, yo, yo lo voy a dejar por aquí. Voy a ir a comer. Vale, nos vamos va, a sala va. entonces Gracias, tío, por de el de apoyo nada, De nada, hombre Un saludo nada, Oscar. Buen Adiós. proyecto Adiós. Adiós. Chao, chao Ya vamos a sala Sí, si quieres jugamos, doctor Si, sí, echamos un dúo si quieres Ahí mismo viene Adri de Listi A ver, esperamos que se vaya, si vaya. Y voy a ver Adiós, Nuevas misiones las diarias ah. ya la he hecho, me salen saliendo, pero bueno, las misiones diarias que dan muy poco, tío Vale, ah, de temporada todas completadas, muy bien, tío Ya ve los pececillos a ver ahora me, me, Ah, mira, mejorar arma un banco de mejora Puedes a un banco de mejora y gastar el poquillo de oro que tengo Hola, Hola. Sayordo, bienvenido, bro Un saludo Y gastar barra me falta unas poquitas 250 dos cinc, dos o por ahí Más o menos Un poquito más Gracias, Oscar Pasa el lobo Y sí, daño mientras te desliza Y alimenta a un colombo con la valla colombo La valla tenía que haberlo alimentado, tío <ríe> Al colombo Hay una skin que me encanta, tío Vamos a ir a, un, a una ubicación que haya bancos de mejora ¿Te parece por aquí, la... cerca de, del Daily Google Aquí, un oh, momentillo que ahora mismo no te veo Vale ¿Tiene la skin, ahora, cuál? cuál? ¿Eh? ¿Qué le pasa esto? La hora esta, la... Laura, sí, esta sí, aquí. la tengo, la tengo. Ah, pero esa no, esa, esa creo que no, esa dorada no. No, esa dorada no, esa no, no que... esta no, esta. Laura, ah. Laura, la... A ver, ¿sera? ponte la. Voy, voy. Estoy aquí intentando ponerlo a dúo a ver si me deja ahí. ando aquí. Vale. Aura. Es que está, quiero comprármela ahora, pero, joder, no alcanza Esa no es la que utiliza, ¿no? Chula. Esa es la que utiliza, ¿no? Buah, está guapísima, joder Sí, me la dieron el otro día Está muy chula, joder, qué chula, tío Yo ya, ya no me la puedo comprar porque no me, fal me faltan... ¿Cómo se dice esto? Paus toque, toque, eso, pava, digo yo toque mm. Ya me voy a cortar el directo, señordo. Agrégame si quieres, mandame invite Si quieres, la vista Y otro día jugamos Hay muchos días para jugar Ya es que tengo que cortar el directito para comer y todo Mira, tiene un de este de Batman Qué gracioso Hoy oh. no hemos conseguido la, la corona esta, eh Lástima Pero bueno Venga Le damos las gracias nos queda un poquito lejos Pero bueno, no pasa nada Así aguantamos más tiempo ¿A dónde ha marcado Estamos tú? ¿Para qué? ¿Y para qué? Sí. No, no, al otro lado he marcado yo ah, hola, eh. Sí, que tengo una misión ahora vale, vamos Mejorar, en un banco de mejoras Yo hago esta partida y otra, ¿vale, bro? Que es donde tengo que comer Yo igual, yo esta nada más No vale, puedo pues. hacer esto Venga, Después pues venga, si vámonos tarde. Queda si ¿Sí, juegas a la tarde o tu hijo, si sí, yo te digo, tú cuando no veas conectado lo que sea, cuando veas ahí que me conecto, pues o el directo, sí, si estás sí. atento, si te activa la campanita, ¿Sí? pues, pues te avisa cuando estoy en los que Pasa que yo juego muchos juegos, entiendes, no puedo estar todo el día jugando a Fortnite, ya, te entiendo. como tengo el canal, pues yo me quiero hacer un canal, pero como soy de Nintendo, Switch es muy difícil, ¿no? Sí De emitir, ¿no? Pero yo creo que se podrá Con una capturadora de vídeo O algo Mira, aquí está el colombo Tengo que dar una valla Pasa que ahora mismo valla No veo Esta aquí me, me encanta La que tengo Aquí que tengo hacer, Ya se me ha olvidado Vaya memoria Después, que tengo? ¿Qué he venido yo aquí? ¿Qué he venido? Por tú Tú que tienes más memoria Ah, Apenas ¿eh? me hiciste una misión Que tenías que mejorar la arma Eso, eso, el banco de mejoras, venga Voy a hacerme si va la pinza Bien, tengo el arma Voy a por el banco mejora? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco de mejoras? Yo tengo la monarca, ¿sabes cuál es? No Mira esta, mira esta. Si ve el banco me avisa, tío Yo chito todo ciego Esta, bien. Mira, una recreativa, echamos aquí una, una recreativa Así fue como me enganché yo los videojuegos, tío la, la recreativa esta Qué guay un, un padre que juega qué guay. Vamos a ver, vamos a ver, que me falta El banco de mejoras, ya lo veo en el mapa ¿Y esto, ¿Sí? tío? ¿Una letrina o qué? Sí. Ya lo veo, ya lo veo, está allí enfrente Cuidado, protégeme ¿Qué? Vale, tengo plataforma y todo, tío. No se me olvide. Antes se me olvidó utilizar la plataforma, yo creo. Espera, espera. Aquí. Banco de mejora. odio oh, Ahora no tengo oro. Ya estamos igual, tío, que antes. ¿No 50, y... Oro? 50 y. 43 necesito de oro, tío. Madre mía. Joder, tío. Claro, si es que lo vi gastando, no es que la misión es de gastar oro. A ver, voy a mejorar, a ver <ríe> si esperáis. Eh, y aquí es que no hay oro, ¿no? Ay, un poquito, hay un poquito, aquí hay un poquito, aquí un poquito. Cinco. <ríe> ya me falta menos. Tenemos que ir a otro sitio. Marco, otro sitio. Si ahora vamos a otro lado. Intentamos ir ah, a otro lado. Yo qué sé, tío. Otra cosa. Tenemos aquí gasolina y tal. Y... No. Eh, pues... no, no, no, no. no, hay para, no hay para. Ah, vale, que solo de sí. lo oí. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos. Móntate. Mantente y a ver dónde voy a por otro banco de mejora. Podemos ir al cruce cremoso que aquí hay otro y ahí podremos Está, conseguir más. Estás a, avanzando mucho. Para, disp dispara. No, no, no, mejor no le disparamos. Vale, eso no. Voy a, a otro, Di inflige daño desde vehículo. Dispara, no sé pero si pero me contará de qué, de qué? munición o algo qué. No, no sé, y un cofre hay, que hay ahí. Me lo podía dejar a mí los cofres que lo abriré yo para las plumillas, pero bueno, no pasa nada. Mira, Ay, vámonos. No, no, no, te podía... lo digo porque como tú las tienes, ¿no? Sí, por sí, eso. Por eso. Abre lo digo. ese cofre, abre ese cofre tú. No me ha dado, no me ha dado. Sí, me ha dado una, me ha dado una. O alguna. M. Tenemos caña, sí. para Aprovechar estos dos puntos de pesca. Y algo también, peces. Nuestro cofre. Y mientras, pues, puedes ir luteando por aquí lo que quieran, materiales o... Sí, voy a lutear un poco eh, ¿Quieres un poti? No, tranqui ya Toma tengo. Me da Ah, verdad, está lleno Sí, sí, sí Tú, tú, tú, tú Sí, tengo estar. dos, tengo, tengo dos No te preocupes Eso te he lanzado uno Porque ah, tenía tres Ah, cojo la caña me Pongo a pescar aquí Tranquilamente Agachado Para que no me detecté Modo sigilo Primera pesca Pesca sorbete Muy rico Segundo pescado normalito Común Y una medusita Muy rica también Sí A ver Por aquí hay Un curasoda Ahí una de estas Vamos al otro punto Y con la furgoneta Y nos vamos Un cuervo ahí por ahí eh. No sé de qué color será bueno, no sé cómo... Eh, morado Yo no me pesco bueno. Se ha ido Ha desaparecido no es apareció. que cuando lleva mucho tiempo volando se desaparece. Pues ha venido y se ha ido. Se me ha hecho mejor me voy porque si no me mata. Mm. Estoy sacando armas azules. Yo solo que necesito una Y escopeta. otro pescado. Tengo un fusil y escopeta pesada. Aquí hay una. Tengo la automática y la pesada. Toma, quédate con esta, o la pesada, tío. Yo me quedo con la automática, ah, me gusta más. Ah, me acaba Aunque de tocar esta. De peor calidad, pero la prefiero. Me, me acaba de tocar esta. Ah, bueno, pero tengo que coger... Espérate, espérate, que tengo que llevarme esta. La escopeta pesada. Tenemos que ir por el oro, que no se me olvide la misión. Sí, eres? porque mañana se acaba la temporada, eh, bro. <risa> tengo que recolectar un poquito de oro, vámonos. Te recojo si quieres. Cuidado, me dispara. Por bien. tú Me dispara. Tenemos que ir. Me dispara, ¿eh? Tengo que seguir para adelante, que si no. Me mata. Yo te ya te oh, Dios, Ahí no me voy a meter en el delibug, eh. Vente, gente. Vente. vente. Por ahí no no te metas. No te metas. Ahí habrá oro, pero es que no tengo ahí el banco, el banco de mejora. Tenemos que ir al otro lado. Corre, corre. ¿Llega? Te corre. Sí, sí. Sí, sí, te veo por el mapa, te estoy esperando. ahí lo alto de la montaña. Pues por ahí estaba el que me estaba disparando. Por aquí, a que los ríos. Re... No. No, lo que pasa es que... Eh, no, no, no nos podemos parar Tengo que ir por el oro y si no, nos dispersamos Este juego te, te dispersa Tienes que hacer muchas cosas a la vez Venga Aquí puede ser que haya oro Pero bueno Seguimos por aquí Fast de Furio. Furious Este es el mejor, el mejor vehículo que han... Que han sacado aquí, ¿eh? Aquí Aquí Creo que han llamado Sí Ya Ya está aquí mi hijo que ha venido del listi. <risa> ya me ha pillado Ya me han pillado Son las tres, ¿no? Sí Menos diez A ver, por aquí suele haber oro, ¿eh? Así me lo localiza como antes, tío, y triunfamos. La tienda está sola, a ver, cuidado aquí, aquí viene. Veo puntitos rojos, eh. Por el este, eh, cuidado. Otera, qué que rápido, ¿no? Ya sola hacer. Claro, tío. Con el Fortnite se te va el tiempo volado. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Cuando, un, cuando, un bidón. Cuando, cuando me conecté era en la zona y algo. Un bidón. Cuidado con el bidón de gasolina que explotan. Vamos para la siguiente tienda, yo creo. Por aquí. A ver el. Eh. empecé este. Cuidado. Cuidado que aquí hay peña, eh. ¿Este? Sí. Voy contigo. Ay, que me matan, tío. Me matan. Cierra. Bien, cuidado, oro. No sé cuánto. Cinco, es que me da muy poco oro, tío. ¿Ha cerrado? Un nuevo amigo Porto Se llama Porto Buenas leo, hola, Adrián Hola, ¿Has escuchado? ¿Sí? Construye estructuras, construye, construye Quiero con es esto Que no, que esa la necesito para... Para... Eh, potenciarla en el banco de armas, Adri Que necesito oro Sí Aquí, aquí, viejo de oro Un poquito Cuidado, defiéndeme Por tú No, no, debe ser un compañero que me defienda. Ah, no, esto para ir Irú Cuidado que han venido por mí Que vienen Chucha, ¿cómo subo la escalera? No, caer por tu tranquilo Sí No, necesito oro Oro, oro Oro y luego irme para el banco de trabajo Construye estructura. Cuidado, que viene. ¿Qué viene? Ya, ya, ya, a ver qué quiere. Que no para Construye. Yo te sigo, eh. Ay, ya no puedo construir más o qué? Ya, ya, ya lo he hecho, ya lo he hecho aquí por pues los que si sube que no dan oro a ver si puede localizar oro pero es difícil tienes las camas los sofás si ¿Sí esto aquí antes ¿Qué? ¿qué? es que la mía es automática y me gusta más Adri que me dé de... que no que necesito la gris para darle a pesado Adrián Pasar a la, eh, eh, hay un pollo ahí. Voy, voy, voy a registrar esta casa Viene ya la tormenta, ¿no? Sí. Ya, ya, tío No me tiempo cuidado un poquito de oro Siete de oro Es que me da muy poco Que no muero Tengo aquí un coche ¿Te recojo o qué? Mata vale, guapo va. Viene hoy uno Viene uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos. Por el puente. Vámonos, vámonos. Al final no puedo hacer lo del DS de por mano en este. De... Vámonos, vámonos. ¡Corre! ¡Sal de ahí! ¡Te espero! Ve, ve siendo que yo ya, ya. Voy ya. Ahí. Yo me estoy poniendo a salvo, pero que te va a pillar, digo. La no tormenta. Me pilla el deportivo de la OI, tío. Se lo he quitado. Tiene poco de combustible, pero bueno, estoy a salvo. Vamos a ver, mejorarme. Vamos a pillar oro por aquí por el Booger Y a ver si luego podemos Ir otra vez aquí al banco de mejora Que está en zona a salvo, ¿vale? Quedan 17, vale. eh, ten cuidado Lo Subo por aquí porque esto es un súper deportivo Espérate que terminar esta partida ya Y ahora juega una con... ¡Chesto! ¡Oba! ¡Oba! Y voy a dejar el coche para <risa> Ah, me he puesto esta porque me la pidió el amigo Vale Oro, oro necesito, tío Orito del rico el fusil. Es una mierda, el fusil de salto de comando Eh, para, para, para Aquí, oh, ahí, dame Esto es oro me da igual que quiero oro, Adrián mío. Igual, oro. Oro y cofre. Para las plumitas. Que no quiero nada. Qué pesado, ahora? ¿vale? No quiero nada. Quiero oro, oro. Tantara. Quiero oro. Mira, la cama. Estoy buscando cama. Y oro. A ver, mira. Ya en la cama. No me ha dado. Hay un salpicón. Me lo llevo. Para curarme. No. Y tengo tres. tres dos rifles allí. Dame. Igual, que sea mejor peor Aquí otro Cojín, de esto, si yo No pasa nada Ya, ya, ya, pero hay que coger oro Ten cuidado, pillate la mochililla Si puedes, si ves Por ahí A ver, las lavadoras dan oro Las lavadoras dan oro ahora tú el deseo de sí, o no? Mira, mira cuánto oro Mira cuánto oro ya, no sé cuánto tengo. 252, cuánto me pedía, tío. Voy, voy. Voy, voy. Voy. Llévame por tú. Ahí al marcador, al marcador rosa. Al marcador rosa. No, no, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, por Al otro, para el otro. Mate, mate. Eh, me bajo, que tengo aquí. La mochila. Al marcador, si está marcado, Pero... por tú. Está marcado, tío. Pero una. Atajo. Claro que se utilizarlo. Cuidado, eh, que hay dos, dos Spiderman. Me quiere matar. Voy a tener de eso, tío. Voy a tener oro. Bien, tengo oro! ¡Toma! lo. Toma, dice. ¡Oh, qué cra! Lo he hecho, lo he hecho, eh. Tranquilo. Ya, ya sé que tengo más barrios. Tengo 52, Adri. ¿Qué hago? Hay gente, hay gente. Ya, ya. Mántate, mántate, mántate, que nos vamos, Puerto. Están allí, eh. Están allí. Están viendo para abajo por allí van vamos a pillar eh que cuidado que están por allí vamos por ellos que quieres hacerse salseo pues venga cuidado eh cuidado que ardemos no ya ya cuidado eh están allí a ver, dispárale ya ya Ay, me he caído. va. ya. ¿Qué sí lo puedo? Que me mata a mí. ¿Está ahí o qué? Sí, sí. ¿Qué otro? Ese sí, ese, tiene, mm, no sé dónde está. Sí, pues sí, pues sí. Está. Ah, por poco le he dado, pero... A bueno, es que bueno, la vez con la escopeta. Está bien, tío. Queda tercero, está muy bien. Venga, te paso con Adrián, ¿vale? La última ya, ¿eh? Sí, esta es la última, ah, Adrián, vale. son las tres. Venga, pues con, con Epa... Pues echamos un, una partidilla y... Hola. Hola, hola. Estamos en directo y todo. Yo juego una más, please. ¿qué? Digo, que yo juego una más ¿Cómo? Que no, no te entiendo Digo, que juego una más Ah Eh, le damos listo Ya lo he hecho No, pero tienes que salir Vale ¿Por qué salí? ¿Ha salido? Sí, ya no estoy, sí salí. Ah, pero no te salgas pero no te salga me he me Ah, 23 no, 23 este no. Ah, podemos comprar este ya podemos comprar este. Vale, ya te necesitamos eh, 38 de batalla. Vale, y eh, prima. Fundación futura. futuro fundación Lo que sea. Misión. ¿Qué sigue la segunda? Ahí estamos. Ah, no, creo que es misión tierra. Vale. No, vale, muchas gracias. ¿Qué éxito? ¿Eso ya la había hecho? ¿La del banco de mejora? No, esa no la ha he hecho. Yo no, me he jurado ahí un arma en el banco de mejora. Ah, una una. ¿Te otra? Sí. ven. está oro? que ir un sitio por Allí, allí. Y a la ciudad esa es con oro en las cámaras ¿Madria? Sí Vale, vale Eh, si te va bien, yo caigo aquí Vale ¿Está aquí? Vale Me Uy. ¿Qué tiene que hacer aquí? Mejorar, ¿no? Sí Should ¿Qué ha hecho esto? Ah... Y... A ver... No, no, no... 200... 200... 200... No, no, no... ¡Me Por lo menos me da la ¡Quiero! Ay... Esto se sí puede romper. Ahora de dónde consigo la barra. Aquí, aquí. Ah, el cofre de barras. Esto es cofre. Cofre. Ah, lo ha roto tú, ¿eh? Barras. Vamos barras Vamos por el mapa Tito ver si yo no tengo Donde de barras bueno. sí. Maldito, sí. de uno por favor no, ahí está ahí estoy barras esto no. Ay, chico, chico. Bien. Bien. La única barra Habrá ¿no? esto barras esto única esto 5 esto esto 29 esto esto esto esto esto si quieres venir, que hay cosas. Aquí hay gente. Hay gente. No, no, no, no, no. Si quieres coger esta. Socorro. Está reando. Socorro, socorro, socorro, socorro, socorro Socorro Mira ay, mira ay, ay! ¡Ay, no ay, ay, me da ay, ay! ¡Ay, eso, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso, eso, eso. Te ayudo. ¡Gracias! ¿De dónde está? ¿De aquí? Veinticinco, le he quitado tuyo, le he le digo, Mátalo, mátalo Ahí no. digo, le digo, le hay como, hay como 8. Pero, abajo. Va, ¿eh? ¿Cuánto me queda? Oye, ¿cuál era? ¿Las comunes estas o las verdes? ¿Cuál era? Mía? Uf, no sé otra era de pima. Tiene un MK7, corre Eh, no, no, da no, igual Vámonos Vámonos, vámonos ¡Ahora! ¡Oye! Oh, yeah. Ya me está empezando para... De cualquier sitio ¡Olé! Mira con esta No me está dando nada Ah, curu, curu, curu, curu, curu, curu, curu, La eh... no, no, okay. La grisa no está, ¿eh? Me he quedado sin brillo y todo no, no, en el Me de... lo ha dado Me lo ha dado Ah, sí barco, eh. ¿Por qué no te has ¿Por qué no me has puesto la de pie? ¿no? Te lo he dicho Porque me he puesto el amigo para que la viera Ah Vale, vale Pisa pasta, <muchas> <muchas> Esta hay que ganarla, ¿eh? Hay que ganar. Oye, Se Ya, está lista. Pizza, pasta eh hey, qué hecho Completo Ahí se Ven, ven, que tengo gente. Uy. Uy. tengo gente gente. Uy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 Rapidito, rapidito, rapidito. Toma. Toma ahí. Me tú. hecho. Oh. Yo todavía está ¿eh? ahí, venga a sobrevivir, tío. Ya, ya. Yo sé, yo sé. ¡Tito petado! Pero igual, te guardas loco. Eso me el cubierto que te disparan. Cuidado, bueno, eh, te... no, no, no. ya lo he visto, ya lo he visto. Ya pasó, ya, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! con su amigo, está con su amigo. en de ventaja, ten cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. ¿Viene, que Mira, Cuidado. Qué mala suerte, tío. Ah, pero se veía a nivel. Espera. Move a la sala. Move a la sala no, no, si ya no te va a despedir, venga. Sí, ya lo sé. Espera, un momento, espera. Estate quieto, con bueno, eso con el micro que está en directo, Adrián. Estate quieto. Espera un momento, espera un momento. Bueno. Sí, ya lo sé, lo tienes que ¿No? Sí. Bueno, adiós, encantado de conocerte Sí, yo también, sí, yo también. Chao Ya jugaremos sí. Chao vale. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado de él Sin más dilación, nos despedimos Que ya es tarde Y espero que hayáis disfrutado Ahí está, otra mascarita para Jaime Nos queda para comprar otra Aquí, del camaleón Ok Pues hasta aquí el vídeo de hoy Saludos y gracias por los comentarios y por todo. Chao, chao. Seguir así. Muchas gracias.